Qué tal, buenas buena tardes, buenas tardes, bienvenidos, eh, bienvenidas al Canódromo, al Taller de Innovación Digital y, y Democrática de, de Barcelona. Eh, haremos esta charla en castellano para facilitar pues la, la comprensión y la, y la comunicación entre entre las personas que hoy que hoy nos acompañan. Estamos hoy en la segunda sesión del ciclo Inteligencia Artificial, Derechos y Democracia. La primera sesión la celebramos a finales de febrero. Eh, vinieron Carlos Castillo y María Vanrell a, hacer, a hacernos una, una, una sesión introductoria sobre qué significaba, qué implicaba la inteligencia artificial, de una forma más o menos eh, de fácil comprensión, ¿no? porque como sabéis pues, son cuestiones, eh, a veces quizás se explican de forma excesivamente técnica, pues precisamente quizás pues, para, para no facilitar la democratización ¿no? de, del conocimiento, que un poco... Eh, ...o mucho, es lo que intentamos hacer aquí en el, en el Canodrum. ¿no? Entonces, eh, claro, la pregunta un poco de partida era por qué hablar también aquí de inteligencia artificial... ...cuando todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, ¿no? Pues un poco nuestro, nuestro objetivo era abordar eh, los debates en torno a la inteligencia artificial... ...a partir de, de, de perspectivas eh, sectoriales y aterrizadas... ...y a partir de voces de personas expertas. Entonces, ¿qué significa de perspectivas eh, sectoriales o aterrizadas? Pues que precisamente, como os comentaba, la primera sesión era de introducción... ...y en esta segunda vamos a hablar sobre inteligencia artificial, políticas públicas y discriminación. A 18 de mayo, si no me equivoco, haremos la, la tercera sesión... ...que será sobre inteligencia artificial, comunicación y periodismo... ...y luego cerraremos el ciclo en junio, 20 de junio, si no me equivoco para hablar de inteligencia artificial y plataformas de, de trabajo ¿vale? economía de plataformas este será como el primer ciclo un poco el objetivo que teníamos o que tenemos también con este ciclo es no caer en las lógicas típicas como de charlas unidireccionales, en el sentido de que pues nos sentamos aquí, pegamos la chapa y luego la gente se va. Entonces, un poco también el objetivo es crear una continuidad en el sentido de poder hacer este ciclo de cuatro sesiones, pero a la par ya estamos pensando también a la vuelta de, de las vacaciones de verano, pues abordar también los debates en torno a inteligencia artificial y educación y e inteligencia artificial y cultura. ¿Vale? Y la última cuestión a destacar es que la página web ¿no? de, del ciclo de inteligencia artificial eh inteligencia artificial, de, Derechos y Democracia. Exacto, gracias. Eh, también estamos trabajando para crear un repositorio abierto donde compartir todos los materiales que aquí son presentados y, y a la par también pues, materiales que creemos que pueden ser de, de vuestro de vuestro interés. Y, y hasta sin más sin más dilación, tenemos una sesión bastante cargadita en términos de, de, de contenido, de profundización y sobre todo también en términos de, de debate. Eh, un poco la, la dinámica con la que partimos y la que os proponemos es que las tres ponentes nos harán una eh, breve introducción de unos 10-15 minutos sobre, sobre sus estudios y sobre, sobre el por qué están aquí y desde dónde hablan, ¿no? cuestiones muy importante. Y luego haremos una pequeña dinámica de debate ¿no? de Q&A, eh, donde hemos preparado un, poco las, eh, un, un, un conjunto de preguntas y finalizaremos pues, abriendo, evidentemente, pues, el juego con, con vosotros y con vosotras pues, para, para debatir o para responder cualquier cosa pues, que consideréis oportuna apuntar. Dicho esto, hoy contamos con, con Paula Guerra Cáceres, Paula viene de, de Algorreis, es, eh, es expresidenta de Sorracismo de, de Madrid, es licenciada en Comunicación Social, máster en Acción Solidaria Internacional y de Inclusión Social por la Universidad Carlos III de, de Madrid analiza e investiga el racismo estructural y sus consecuencias y realiza talleres de formación en pensamiento decolonial y a la par pues, es columnista en medios como Público, El Diario y Picara Magazine. Eh, nos, ven, nos viene a presentar un informe que ha publicado Algo Reis. El informe es una introducción a la inteligencia artificial. Y a la discriminación algorítmica para movimientos sociales, que eh, no es porque esté Paula aquí, sino que sinceramente pues os recomiendo la, la lectura porque creo que es, una, es, un, es un documento muy bien trabajado y muy aterrizado que es necesario integrar y leer y estudiar más desde el sur de los nortes, ¿no? si lo queremos decir un poco así. Luego nos acompaña también eh, Paula, Paula Boet. Viene del comisionado de innovación digital de la Fundación BitHabitat del Ayuntamiento de, de Barcelona. Nos viene a presentar el protocolo, eh, que es un protocolo eh, llamado definición de metodologías de trabajo y protocolos para la implementación de sistemas algorítmicos desde lo público. ¿no? Un poco, y, y también estamos muy contentas de poder contar hoy pues, con, una, con, con su voz también desde, desde la expertise de, de, de la institución eh, pública. Paula coordina proyectos de derechos digitales, incluso, eh, inteligencia artificial y ética en el Ayuntamiento de Barcelona, como hemos comentado, y coordina el proyecto de la Coalición de Ciudades por los Derechos Digitales, que es una red, si no me equivoco, de más de 50 ciudades y, y organizaciones de todo el mundo que trabajan para una transición digital basada en derechos. ¿no? Pues un poco vamos a ahondar y a intentar entender un poco qué, qué es eso de una transición digital basada en derechos. Y finalmente, y a usted doy la palabra, nos acompaña también Carlos Castilla del Instituto de Derechos Humanos de, de Cataluña. Carlos, eh, de hecho, estamos muy contentas también de que estés hoy con, con nosotras y, y te lo agradecemos muchísimo, eh, teniendo en cuenta que habéis empezado ahora la, la, la edición 42, 41. De, de, del ciclo de derechos humanos que, que ofrecen del, desde el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña del cual pues tengo el gusto de decir que, que hice este curso y, y que es también súper recomendable Carlos es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y, ha, y está especializado pues, en Derecho Internacional de, de, de, para Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Migraciones y también es profesor asociado de Derecho eh, Internacional en la, en la Pompeu Vale, si creéis si os parece bien, vamos a empezar con Carlos, quien nos va a situar un poco el estado de la cuestión. Luego pasaremos a, a Paula Guerra Cáceres, quien nos hablará sobre el documento y el informe de, de Reis Y finalmente, Paula Boet, del Comisión de Innovación Digital, pues nos presentará este protocolo que ha publicado el Ayuntamiento de, de Barcelona. De acuerdo, pues eh, adelante Carlos, 15 minutitos. Vale, eh, muchas muchas gracias, eh, Bru, al, al Canódromo por la, por la invitación. Buena, buena tarde a todos y todas. Eh, bueno, primero, eh, eh, espero no hayan venido a, a ver a Carlos Castillo, que él es el, el, el, tec, el técnico en inteligencia artificial. Yo soy Carlos Castilla, el jurista. Eh, y ya lo, los dos ya nos hacemos un poco la, la broma porque a veces nos buscan cruzadamente. Eh, a mí para igualdad y él para, bueno, a mí para técnico, la parte técnica de la inteligencia artificial y pues no digo para que no, no se decepcionen de, de, de, de, de que no soy muy técnico en, en, en la parte de inteligencia artificial. Eh, eh, yo veo algunas caras conocidas de, de, de que ya han escuchado una parte de lo que hemos trabajado desde el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña en, en esta parte de eh, cómo se analiza o cómo intentamos analizar eh, dónde incide en la igualdad y la no discriminación, la inteligencia artificial o cuáles son los puntos en donde, en donde hay ciertos, eh, ciertas incidencias. Eh, nosotros veíamos la necesidad… Eh, no solo de ver los resultados o ya la, la aplicación concreta de, de la inteligencia artificial, sino pensamos eh, cuando desarrollamos este, este primer trabajo que si en algún momento tenemos financiamiento queremos profundizar en, en, en, en, en, en uno de, de los primeros ámbitos. Eh, y en, en, esta, eh, en esta visión, la, la primera pregunta que nos hacíamos general… Eh, hablando de igualdad y no discriminación en términos de, de la inteligencia artificial es eh, que si realmente es un problema global ¿no? eh, y cuando pensamos en el acceso a internet creíamos que también es necesario llamar un poco la atención de que eh, estos problemas de inteligencia artificial son de una sección o de un sector del mundo eh, y para que tengas inteligencia artificial eh, es esencial tener internet y no en todo el mundo hay internet, no en todo el mundo hay acceso a estas, eh, a estas redes, a estos medios eh, y por tanto pues que también hay que, hay que poner el ojo que eh, hay una parte del mundo que puede ser que sea feliz porque no tenga internet y por tanto inteligencia artificial y que a veces decimos que, eh, bueno, está excluida y no tiene todas estas ventajas de la inteligencia artificial. ¿no? Será como un primer panorama que, que, si queremos hablar de igualdad y no discriminación para, para nosotros desde el instituto, era un primer gran paraguas que, que habría que tener eh, presente. Después pensábamos en, en cuatro ángulos, cuatro preguntas eh, para saber dónde puede haber incidencia eh, en la inteligencia artificial. Eh, la primera que, que veíamos es, eh, o, o muy importante, es dónde se hace la inteligencia artificial, dónde se está haciendo, ¿no? Porque eh, veíamos, y, y está bastante eh, documentado, que actualmente el 78% de las patentes de inteligencia artificial en el mundo pues, están hechas en Estados Unidos y China, básicamente, eh, por lo cual también un, un muy elevado número de. Eh, lugares en donde está haciendo, haciéndose esta producción de la inteligencia artificial, está necesariamente en estos países, eh, y en ese donde pues también implica eh, qué países tienen, eh, por ejemplo, supercomputadoras, ¿no? y, y por tanto pueden hacer unos desarrollos interesantes, y esto igual nos vuelve a llevar a Estados Unidos, China, Japón, eh, como, como referencias eh, claras. Y en este donde se está haciendo la inteligencia artificial, pues eh, sin duda es importante porque eh, quiénes son eh, las personas dueñas de las, en su mayoría también, empresas que desarrollan esta inteligencia artificial. Y al utilizar eh, la idea de empresas, pues bueno, necesariamente surge un elemento muy relevante, eh, pocas empresas buscarán ser simplemente solidarias o, o tener un, un desarrollo eh, digamos, sin, sin no obtener ningún lucro, las empresas no surgen para, para tener un, un mínimo al menos lucro y por tanto pues es difícil pensar en mucho sentido eh, que, que siempre o, o, o en sobre todo las más potentes podamos pensar que son empresas que no tienen, eh, que no tienen ningún lucro, incluso OpenAI, ¿no? ahora que chat GPT pues, surgió ¿no? un poco como un, una idea abierta, más solidaria, de, de intentar generar eh, un cambio en el acceso a la inteligencia artificial, así surgió y bueno, ahora ya sabemos en qué va, ¿no? Eh, entonces eh, vaya que, que a veces eh, estos, estos intentos suelen ser muy interesantes, pero también el tema económico determina. Y en este, eh, ¿dónde? Pues es, es, es muy importante poner el foco en, en los países y las personas que están eh, financiando el, el, uh, esas, estas tecnologías. Una segunda pregunta eh, que, nos, que nos parecía relevante es, ¿quién está haciendo esta inteligencia artificial? Y ahí ya no solo son los dueños, dueñas, en su mayoría también hombres, ¿no? dueños de empresas, sino quien está eh, haciendo y desarrollando la, la, la inteligencia artificial. Eh, básicamente un poco eh, cuál es la fuerza laboral ¿no? que está detrás de la inteligencia artificial, porque si bien los empresarios pueden determinar ciertas medidas y políticas de desarrollo empresarial, pero también las personas que desarrollan la inteligencia artificial pues, de definirán y ahí es donde pueden empezar a surgir una parte importante de lo que siempre hablamos de los sesgos, ¿no? quién está detrás… Eh, en, en esto es donde desde el Instituto queremos en, en, en algún momento poder profundizar, al menos en Cataluña o al, a nivel Estado español, de quién está detrás de la producción de inteligencia artificial en el Estado español en Cataluña. Eh, hay algún estudio en Estados Unidos donde demostraba, ¿no? eh, que esto también ya, es, ya está muy dicho, pero bueno, repetirlo una vez más, eh, que en su mayoría… Eh, ¿Quién está creando esta inteligencia artificial? Pues son eh, hombres blancos, heterosexuales ¿no? y por tanto eh, no necesariamente pueden tener eh, sesgos, pero bueno hay un, un, un grado eh, más elevado de que si no tienes ciertas vivencias difícilmente vas a atender o vas a preocuparte al hacer un determinado diseño en pensar en una situación en la que nunca has estado, nunca te has colocado ni siquiera cercano y por tanto costaría un poco más llegar a determinar eh, eh, ciertas, eh, ciertos obstáculos, ciertas características que eh, pues generan necesariamente discriminación, racismo, xenofobia eh, y otras eh, causas de, de, de discriminación. En, en, en un estudio que había, insisto, de, de Estados Unidos, eh, también se veía ¿no? quién está accediendo a las universidades, en los grados, en los posgrados, en todas las áreas donde se estudia eh, inteligencia artificial, y pues también había una, eh, una mayoría o eh, una mayor presencia eh, de, de hombres blancos. ¿no? En muy eh, incipiente, en, en el último congreso que hubo de inteligencia artificial en Barcelona, eh, ahí un poco a la mirada, eh, yo veía también y más del 80% de personas que estaban en ese congreso eran hombres blancos, ¿no? las personas que teníamos alguna característica eh, diferente, no blanca y por tanto podríamos presumir de otras regiones del mundo, de otros orígenes, eh, éramos eh, también un, un cerca del 20%, mujeres era, era muy poco, eh, el, el, el porcentaje no llegaba ni al 8%, ¿no? digamos y esto un, una mirada en un congreso celebrado en, en, en Barcelona. También en un momento tuvimos la oportunidad de ir al, a dar una charla muy similar en la Universidad Autónoma de Barcelona, en el grado de Inteligencia Artificial, y ahí también ¿no? los alumnos, eh, eh, en su mayoría eran también hombres blancos, ¿no? eran chicos blancos, eh, yo ahí tenía más o menos, haciendo el cálculo, era casi el 75% y eh, 35% mujeres, si no me equivoco, solo había dos personas eh, racializadas eh, para tener un poco de datos ¿no? que ese es el, un, un semillero de inteligencia artificial en Barcelona en esta universidad y pues, es, era claro que no había una diversidad en ese acceso ¿no? y ahí cuando, cuando entramos en, en, en intercambio eh, in, muy interesante con, con, con los estudiantes y hablo en masculino por esta mayoría eh, pues veíamos que, que hay claros eh, sesgos o claras claros elementos que, que les costaba darse cuenta por qué una determinada situación podría generar discriminación, ¿no? y insisto, bueno ahí está un, una parte del semillero, no si ya vemos eh, todo quienes, quienes han salido de las universidades y demás, pues ahí podemos encontrar eh, elementos muy, muy interesantes, por eso en, en el instituto estamos, eh, tenemos desde hace algún tiempo interés en poder profundizar y estos datos que les digo muy empíricamente de observación de dos lugares concretos ¿no? de, de, de, de inteligencia artificial, pues ver si efectivamente se comprueban eh, y más que siendo que Cataluña tiene un, eh, está haciendo un, un lugar, y Barcelona especialmente, un lugar donde se están haciendo desarrollos importantes de, de la inteligencia artificial. En el, eh, después de este dónde eh, y quién, en el, en el cómo y en el para qué, ya seré más breve, también para, para no acceder eh, no, no, no, no del, del tiempo, en el, en el para qué veíamos también o, o preguntarnos si en verdad necesitamos inteligencia artificial para todo, no porque ahora eh, y, y, bueno, si, si, si partimos de la lógica de que son empresas, pues evidentemente nos quieren vender inteligencia artificial desde el minuto uno que despertamos para que nos sonría, para que nos dé los buenos días, para que nos… Eh, Absolutamente todo en la vida, ¿no? y ahí veíamos, y, y es un aspecto bastante interesante para, para nosotros al menos, es eh, si realmente necesitamos en muchos ámbitos del ejercicio de los derechos humanos, inteligencia artificial. ¿no? Eh, porque especialmente en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, estos eh, salud, educación, eh, vivienda, muchos de estos eh, derechos… Eh, en donde hay en la realidad, no en, en, en, en el ámbito no digital, ¿no? En el, en, podemos decir en el ámbito analógico, hay grandes eh, desigualdades, grandes eh, espacios de discriminación que, que los vemos, eh, pues evidentemente si esto lo llevamos a, una, a, a un medio diferente, un medio digital, pues los datos que, que van a, a, a recogerse pues son datos que ya llevan bastante, eh, bastantes carencias, eh, de reflejar eh, efectivamente cómo se puede ejercer el derecho. ¿no? Entonces ahí la, la pregunta en, en el para qué eh, veíamos si realmente en, en, para el ejercicio especialmente de, de, de algunos derechos humanos es necesario tener inteligencia artificial y en todo caso que si se ve como una opción eh, sea una herramienta para la toma de decisiones pero no el punto decisorio o el elemento de decisión y de determinación para el ejercicio de derechos. ¿no? Eh, y en este para qué, pues también veíamos eh, necesariamente mucha posibilidad o muchos ámbitos y espacios para la discriminación, eh, porque evidentemente, insisto, pues se, se pensará en, en el beneficio económico en su mayoría de casos, eh, que también puede haberlos, ¿no? Para, para, para tener un ángulo diferente, pero sí, eh, sí hay este, este gran riesgo. Y en el cómo, pues ya, ya es eh, la, la parte más, más técnica, en la cual tampoco profundizamos mucho porque eh, no, no, no tenemos eh, conocimientos técnicos a profundidad, pero bueno, ahí simplemente para, para resumir un poco en, en eh, lo que muchas veces se dice y se insiste, ¿no? La calidad de los datos, eh, la, la forma en cómo se entrena a los algoritmos, eh, todo lo, toda la información que puede quedar fuera eh, y evidentemente para nosotros era, eh, muy, o ha sido muy, inter, muy importante cómo se hace la representación de esa eh, desigualdad y de esa discriminación cuando se, se incorpora en... en, en en algoritmos o en, o en las operaciones que, que generarán la inteligencia artificial. ¿no? Eh, sabemos que nosotros aquí eh, podemos decir esto, que esto es un vaso, y a lo mejor tenemos la mayoría de acuerdo ¿no? que esto es un, un, un vaso, pero eh, cuando se hacen desarrollos de inteligencia artificial, pues eh, lo que representa vaso se tendrá que transformar en un, una operación concreta, y si esa operación concreta no hay un determinado acuerdo mínimo, eh, hablando de igualdad y no discriminación puede ser que se incluya información que no necesariamente cumpla parámetros o estándares mínimos eh, de igualdad y de no discriminación y eso pues ya en sí mismo podría generar eh, situaciones discriminatorias o excluyentes para el acceso eh, ya no solo a derechos como decía antes sino incluso a eh, puede ser un, un, como tal una actividad eh, que no, no sea considerada un derecho pero sí puede dejar fuera o excluir eh, a personas. Eh, y en esto es donde bueno, se, se ha profundizado eh, mucho más y, y seguramente como, como ya lo tenemos varias charlas en, en conjunto, ahora Paula ahí irá un poco más, más a fondo en, en esta parte. Eh, y ya eh, simplemente para ir, eh, ir cerrando, en, en, en, dentro del, del instituto también hicimos, eh, trabajamos un documento más amplio sobre eh, tecnologías y derechos humanos. Eh, y eh, bueno, veíamos, ¿no? porque también no todo decir, no, no todas las tecnologías, no toda la inteligencia artificial, todo es malo, está mal, eh, simple y sencillamente intentábamos ver cómo eh, en general las tecnologías, nuevas tecnologías y los medios digitales y toda esta, todo este eh, universo en realidad se está convirtiendo en un medio o en una vía eh, nueva o diferente para el ejercicio de derechos. Y por tanto, eh, si vivimos como claramente vivimos en sociedades con altos grados de desigualdad, altos grados de, de, de discriminación en muchos ámbitos, pues no hay razón alguna como para presumir que en esta nueva forma de ejercer derechos y de desarrollar actividades va a estar exenta o excluida. ¿no? Por tanto, ahí también toda esta idea de neutralidad pues parece, eh, digamos, es, eh, no, no sonaba más a, a, a como un, un, un buen deseo pero que es realmente irrealizable porque eh, están todas estas, estas cargas. Eh, y dejo aquí, creo que es el, el tiempo, ¿no? Sí, fantástico. Pues muy bien, muchas gracias, Carlos. Si te parecerá, Paula. Eh, bueno, muchísimas gracias eh, por la invitación, gracias también a las personas que están aquí escuchándonos en un tema que a veces puede sonar como un poquitito árido, ¿no? Bueno, mi nombre es, es Paula Guerra Cáceres. Yo pertenezco a un proyecto que surgió en octubre del año 21 que se llama Algo Reis, eh, Desracializando la IA, y que surge con, con el objetivo de poner sobre la mesa la relación que existe entre eh, tecnologías de inteligencia artificial y reproducción de eh, racismo. Somos un equipo multidisciplinar de siete personas. Bueno, empezamos siendo seis, ahora somos siete. De estas siete personas, cinco provenimos de la lucha antirracista, eh, cuatro en Madrid, una en Barcelona y las otras dos son eh, personas expertas en inteligencia artificial que provienen del ámbito de la lucha por los derechos digitales. Por lo tanto, somos personas que, que provenimos de eh, luchas de movimientos sociales eh, que empezamos a, a tratar esta, esta temática desde la perspectiva de la visión de las personas eh, racializadas en este año y medio que llevamos de existencia hemos hecho un trabajo de incidencia política de incidencia social y de investigación la incidencia política bueno se traduce en que nos hemos reunido con grupos parlamentarios hemos estado reuniéndonos con un diputado gitano con el que luego se sacó una propuesta no de ley sobre la utilización de la tecnología de reconocimiento facial en frontera sur nos hemos reunido también con la secretaria de estado de digitalización e inteligencia artificial carmen artigas en cuanto al trabajo de incidencia, bueno, participamos en todo tipo de charlas, talleres, seminarios como, como este mismo para eh, visibilizar el, esta, esta situación, para sensibilizar sobre esta situación. Fuimos coorganizadores de las jornadas Democracia, Algoritmos y Resistencia que se realizó el año pasado y en el punto de investigación, bueno, publicamos en noviembre del año pasado un informe del que comentaba Abru, que se llama Una introducción a la IA y la discriminación algorítmica para movimientos sociales. Yo les invito a que lo, lo lean, lo pueden descargar de nuestra web, que es algorrace.org. Y este informe, del que les voy a hablar eh, resumidamente ahora, eh, este informe surge con la idea de acercar la temática de la inteligencia artificial y el impacto que tienen las poblaciones racializadas a personas y racializadas y personas de colectivos racializados. ¿no? O sea, nuestra idea era tener un documento escrito en un lenguaje llano, sin tecnicismo ni academicismo, un documento que le permitiera a cualquier persona eh, acercarse a esta temática, ¿no? comprender, eh, tener algunas definiciones, algunas acepciones, comprenderlas eh, de un modo claro, que no tenga que leer otra cosa previa para poder leer el documento. Entonces, el documento está organizado en tres eh, partes. La primera es una introducción a la inteligencia artificial y la toma de decisiones algorítmicas, muy de, escrito en un lenguaje muy, muy llano, muy accesible. Una segunda, una segunda parte donde se exponen casos concretos de discriminación racial y de otros tipos a través del uso de inteligencia artificial. Y una tercera parte donde se comentan algunas eh, formas de resistencias que han surgido en distintas partes del, del mundo, sobre todo en el sur global, contra, estas, eh, contra esto, est estos usos ¿no? de, de inteligencia eh, artificial. Eh, como algunos ejemplos que ponemos... <coughs> En cuanto a tecnología que puede reproducir algún tipo de discriminación racial, de género, de clase, eh, comentamos, por ejemplo, dos que tienen que ver con todo lo que se conoce como la policía predictiva. No sé si les suena a eso, lo han escuchado hablar, lo de la policía predictiva, que suena como muy, como muy a película, ¿no? Eh, bueno, en el informe comentamos el caso de eh, PredPol, que es un algoritmo que se utiliza en Estados Unidos, con el fin de prever dónde y cuándo es más probable que suceda un crimen. Y en base a, esa, a los resultados de eso, es que se eh, diseña todo un esquema de patrullaje. ¿no? Es decir, si el algoritmo dice que es más probable que se cometa crímenes en estos barrios, pues es allí donde vamos a mandar las patrullas policiales. ¿Qué es lo que ha pasado con este algoritmo? Que ha generado una sobrepresencia policial en barrios de personas negras y latinas, porque este algoritmo fue entrenado con un determinado tipo de datos, es decir, se incluyeron básicamente denuncias eh, por delitos comunes, o sea, hurto, eh, un trapicheo, un, un robo, cosas así, ¿no? Y se dejaron fuera los delitos que se llaman de guante blanco, todo blanqueo de capitales, evasión de impuestos, tráfico de influencias. Por lo tanto, si tú eh, entrenas un algoritmo de este modo, lo que te arroja es que los eh, delitos se van a producir en barrios más bien de clases obreras, ¿no? trapicheo, un hurto, un robo, eh, y al dejar fuera estos, delites, estos delitos de guante blanco, pues pareciera que en los barrios acomodados nadie comete nunca ningún tipo de, de delito. Y, y por eso este algoritmo está siendo muy, muy, muy cuestionado en Estados Unidos, a pesar de eso se sigue utilizando en algunas ciudades. A nivel de España hay un algoritmo de, predi de um, policía predictiva que se llama Peri eh, Veripol, que se utiliza en todas las comisarías del Estado español desde el año 2018 y que se utiliza para detectar denuncias falsas de robos y hurtos, ¿no? con el objetivo de eh, ahorrar tiempo de investigación y evitar fraudes contra seguros. Este algoritmo se entrenó eh, con una base de datos muy pobre, apenas con 1.122 denuncias que se habían puesto en el año 2015, que un policía se encargó de analizar y determinar cuáles de estas eran verdaderas y cuáles de estas eran falsas. ¿no? En base a ese análisis que hizo este, este policía, eh, se empezaron a evaluar todas las siguientes denuncias interpuestas por cualquiera de nosotras, cualquiera de ustedes, eh, en las comisarías. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con Veripol? Que en realidad no está mm, prediciendo una denuncia falsa, lo que hace es determinar... Eh, qué es una denuncia falsa y qué es una denuncia verdadera según la opinión de un policía, o sea, de un solo policía que eh, definió qué tipo de denuncias podían ser verdaderas y, y cuáles falsas. Este, bueno, hay todo un informe de la empresa que crea este algoritmo que se llama Veripol, donde indican que es un policía que tiene muchos años de experiencia, no sé, hablan de 15, 20 años de experiencia recogiendo denuncias, que por lo tanto puede saber muy bien cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Pero claro, entre las variables que utilizó el policía para hacer esta, esta determinación está, por ejemplo, la utilización del lenguaje de las personas denunciantes. Entonces, si cualquiera de ustedes, por ejemplo, se acerca a una comisaría a, a denunciar el robo de un móvil y utiliza la palabra navaja en lugar de cuchilla o cuchillo, esa denuncia va a ser automáticamente calificada por el, el algoritmo como una denuncia falsa. Porque este policía determinó que la mayoría de las personas que utilizaban la palabra navaja al hacer una denuncia eh, correspondían a denuncias falsas. Por ejemplo, también se incluyó la variable de las marcas de los productos denunciados. O sea, por ejemplo, de, te, si yo denuncio la, la, la, el robo de un iPhone es más probable que eh, se crea que mi denuncia es falsa que si denuncio el, el, el, el robo de cualquier otro smartphone, ¿no? Que es Samsung o la marca que sea. O sea, esto es para que veamos lo caprichoso de todo esto, ¿no? lo influido que puede estar el, el entrenamiento de un algoritmo por el sesgo de la propia persona que lo está entrenando. A nivel de sistema penitenciario, eh, recogemos en el informe el caso de dos algoritmos, uno que se llama RISCAMBI, que funciona aquí en, en Cataluña, que es una herramienta para evaluar la probabilidad de reincidencia de las personas presas en, en Cataluña. Este algoritmo evalúa diferentes factores de riesgo, como por ejemplo la criminalidad, eh, per, eh, información biográfica, social, médica, psicológica. Eh, y claro, ¿qué es lo que pasa aquí? Que volvemos a, a, a lo mismo, ¿no? O sea, si una persona tiene determinado perfil biográfico, es decir, que pertenece a, un, a una familia de escasos recursos económicos, que vive en un barrio concreto de clase obrera, que a lo mejor tiene un nivel de estudios eh, bajo, que ha tenido problemas, algún tipo de antecedente policial previo, lo que no es raro cuando uno vive en determinados, en determinados barrios, porque las propias circunstancias políticos y sociales, no se empujan a determinadas cosas. Si una persona reúne estas, estas características, pues el algoritmo señala que tiene una alta probabilidad de reincidir y por lo tanto esto influye en si le pueden dar o no la, la libertad condicional o libertad vigilada, como se llame. Aquí nuevamente vemos cómo un algoritmo entrenado de forma sesgada, puede terminar repercutiendo negativamente en las posibilidades de futuro de vida de eh, determinados grupos demográficos. ¿no? Eh, lo mismo pasa con un algoritmo que se utiliza en Estados Unidos, que es el COMPAS, que es más o menos mm, lo mismo, que también ha sido sumamente criticado, se han hecho hasta eh, artículos que se han publicado en, en revistas científicas para eh, eh, demostrar de qué manera COMPAS está reproduciendo desigualdad eh, social, desigualdad de clase y desigualdad eh, racial. Estoy así, yendo como muy rapidito, pero recuerden que esto todo lo pueden mirar en el, en el informe que está en la web. Eh, mencionamos también dos casos de eh, algoritmos que se utilizan en el, en el ámbito de la violencia machista. Uno de ellos es el algoritmo Biogen, que se utiliza a nivel del Estado español, excepto en Cataluña y el País Vasco, que este es un sistema de predicción de riesgo de violencia de género que se implementó en el año 2007 está desarrollado por el Ministerio del Interior y tiene como función informar a la Guardia Civil y a la, y a la Policía Nacional del nivel de riesgo de violencia contra una mujer. ¿no? Entonces, básicamente este algoritmo es un mm, cuestionario que se le aplica a cualquier mujer que se acerque a cualquier eh, comisaría a denunciar un caso de violencia machista, el mm, funcionario policial que le atiende le, le pasa un cuestionario que tiene 65 ítems, la mujer contesta ese cuestionario, ese cuestionario se mete al, al ordenador y el ordenador procesa las respuestas de la mujer y según las respuestas que ha dado eh, se eh, va a arrojar una respuesta de si es una persona proclive a volver a sufrir violencia machista además de la, la violencia que acaba ¿no? de, de denunciar. Este también, este, este algoritmo que se llama Biogen también es muy criticado por los movimientos sociales, por todas las personas que trabajan en el tema de los derechos digitales De hecho tiene una auditoría externa realizada por la Fundación Éticas, eh, una auditoría externa porque no hubo manera que el Ministerio entregara ningún dato sobre el algoritmo que permitiera auditarlo con toda la información. no. La Fundación Ética tuvo que hacer un, una auditoría basándose en entrevistas que le realizó a mujeres a las que se le había aplicado este um, cuestionario. <coughs> y entre otras cosas, lo que señalan las mujeres eh, a las que se le ha aplicado este cuestionario es que, por ejemplo, en las preguntas ellas notaban claramente cómo se eh, subestimaba completamente la violencia psicológica eh, y se sobreestimaba la violencia eh, física, ¿no? O sea, todas las preguntas o gran parte de las preguntas eh, estaban destinadas a saber si había tenido algún golpe, un empujón, un, que se la había zarandeado, y sin embargo no se hacían preguntas sobre la violencia verbal, la violencia psicológica, que todos sabemos que es la antesala de la violencia física. Por lo tanto, muchas de ellas se sintieron eh, desprotegidas al momento de contestar ese cuestionario porque eran perfectamente conscientes de de que por lo que estaban contestando no iban a ser mmm, tratadas digamos como posibles eh, víctimas de violencia de género en, en el futuro. También hay otro algoritmo que se utiliza en el País Vasco, que es el EPV, que es Escala de Predicción de Riesgo de Violencia Grave contra la Pareja. Este, eh, es, también es una encuesta de 20 indicadores y una de las primeras preguntas que hace este cuestionario es por la nacionalidad del agresor. O sea, creo que es la, no sé si creo que es la segunda, o de hecho la primera pregunta, que es eh, cuál es la nacionalidad, no, tu agresor es nacional o extranjero, algo así creo que es la, la pregunta, lo que no tiene ningún tipo de sentido porque todas las estadísticas indican que eh, la mayoría de las personas que cometen violencia machista suelen ser hombres mm, españoles, ¿no? hombres europeos. Eh, luego <coughs> recogemos algunos casos de algoritmos que se utilizan en el sistema de bienestar, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, que no es que sea un, un algoritmo propiamente tal, es como más bien es como un programa informático, ¿no? eh, que incluye un, sim, un simulador en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que tiene dos preguntas que hace que muchas personas pudiendo acceder a este beneficio crean que no lo pueden hacer porque si responden que no a, a estas dos primeras preguntas, este simulador le dice que con los datos que acaba de proporcionar no cumple con los requisitos para pedir el ingreso mínimo vital. Aquí ya estamos hablando de otro tipo de discriminación algorítmica, estamos hablando de un tipo de discriminación um, relativa como a eh, la imposibilidad que tienen algunas personas, por ejemplo, por um, comprensión del lenguaje, porque no son hispanohablantes o porque eh, no, no cuentan con herramientas ¿no? de, como de ofimática para entender los cuestionarios y muchas de ellas no siguen preguntando, se quedan con la respuesta que le arroja ese simulador, no siguen indagando y se piensan que no pueden pedir el ingreso mínimo, de mínimo vital cuando sí, lo han, cuando sí pueden acceder a él. ¿no? Esto le ocurrió a muchas personas de, eh, solicitantes de asilo que no hablan eh, castellano eh, y que eh, claro se quedaron sin pedir el ingreso mínimo vital por obtener estas preguntas también pasó eh, que a muchas familias gitanas este mismo simulador eh, le arrojaba que no podían pedir el ingreso mínimo vital porque ya aparecía una familia registrada en ese mismo domicilio esto demuestra otra de las falencias que tienen los eh, estos sistemas algorítmicos que es no recoger la particularidad de cada caso de cada historia porque cualquier mmm, persona que trabaje con determinados grupos demográficos, cualquier eh, trabajadora social o trabajador social, sabe que por las mismas condiciones políticas y sociales, algunas personas, algunos grupos demográficos se ven obligados a compartir domicilio. Eso pasa con muchas familias migrantes, pasa con muchas familias gitanas, que eh, como núcleo familiar, digamos, en una dirección aparecen registradas tres Dos o tres familias. ¿no? Eh, nosotros consideramos que esto no debería ser así, que un algoritmo de este tipo, que se llama ingreso mínimo vital, debería recoger ese tipo de particularidades que enfrentan eh, familias de, de pocos recursos económicos. También está el caso del bono. No sé cómo voy de tiempo. Te quedo un minuto y medio. Bueno, como, también está el. Claro, eso es. De... También está el tema del el bono social que es el eh, descuento que podemos obtener algunas personas en la factura de la luz. Este es un, es un bono del Ministerio de Transición Ecológica que eh, elaboró una herramienta, que es la herramienta Bosco, a través de la cual cualquiera de nosotras puede entrar y solicitar el, el bono social. Claro, aquí también hubo problemas de... Mmm, de como de no precisión en el tipo de preguntas que se le hacía a la persona al momento de acceder a la web. Porque, por ejemplo, se le preguntaba eh, si cualquiera de nosotras entra a, la, a esta herramienta Bosco del Ministerio de Transición Ecológica, se va a enfrentar con creo que es la segunda o tercera pregunta que es por el ingreso, o sea, cuánto es su, su ingreso como núcleo familiar al mes. Si este ingreso supera una cantidad X, el este, esta herramienta automáticamente le va a arrojar que no puede seguir al paso siguiente, es decir, que no puede continuar solicitando el bono social porque supera el, es, esa cantidad. ¿no? Claro, pero es que la propia ley dice que todas las familias numerosas tienen derecho al eh, bono social independientemente de su remuneración como núcleo familiar. Como estas cosas están realizadas por personas que seguramente no tienen necesidad del bono social y no piensan en estos detalles, bueno, no lo tomaron en cuenta y muchas familias se han visto en la imposibilidad de pedirlo por eso, ¿no? teniendo todo el derecho a hacerlo según la propia ley. También se han visto afectadas algunas, algunas mujeres eh, viudas porque... Eh, al tener una jubilación y además una prestación de viudedad, de se dice, eh, también automáticamente les eh, arrojaba que no podían seguir al continuar con el paso siguiente cuando tienen todo el derecho a hacerlo y además también pueden hacerlo por la vía del de el ingreso. ¿no? Pero el, esta, este, esta herramienta, Bosco, este algoritmo, no da la posibilidad de buscar otros caminos cuando hay detalles, finezas que solo las puede ver una persona de carne y hueso. Es decir, si esa, si esa mujer viuda o esa um, familia numerosa se enfrenta con una persona de carne y hueso y le explica la situación, esa persona puede mm, hacer todo el, el papel correspondiente. ¿no? Como nos encontramos con estas herramientas que de intel inteligente en realidad tienen súper poco porque están llenas de errores como este, eh, nos encontramos con una, o sea, una pared es imposible seguir avanzando y, y hay que pensar que para muchas personas esto es motivo de muchísima angustia es decir no solo está el, el tema evidente y, y el más importante, el económico, ¿no? de quedarte sin una prestación que para tu familia a lo mejor es fundamental, sino que a muchas personas les produce mucha angustia el no entender cómo funcionan estos programas informáticos, eh, eh, evitan entrar a estas páginas, muchas familias pudiendo pedir esta prestación no lo hacen porque el, la sola idea de enfrentarse a una aplicación que no van a entender les agobia. ¿no? Y eso también yo creo que es algo que utiliza mucho a su favor determinadas empresas. ¿no? De sabemos que aquí un montón de gente no lo va a hacer porque le va a agobiar el proceso mismo. Eh, otro caso, por ejemplo, de, de, de utilización de algoritmo en, en, el ámbito, en el sistema de bienestar es el, eh, el caso del de sistema Siri de los Países Bajos, que de, eh, dependía del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, que eh, se utilizaba para, um, eh, para como detectar posibilidad de fraude al sistema de, de bienestar. ¿no? Fraude a la seguridad social, fraude a Hacienda. Eh, y claro, ¿qué, ¿qué se empezó a hacer con este, con este algoritmo Siri? Se empezó a, a evaluar una gran cantidad de datos... De, de, de numerosas familias de los Países Bajos, por ejemplo, eh, datos sobre identidad, patrimonio, deudas, bienes muebles, bienes inmuebles, educa educación, pensión, negocios, una gran cantidad, un gran volumen de datos se empezó a analizar de determinadas familias eh, para ver ¿Cuál de estas familias, según estos datos que se estaban recabando, podían llegar a ser defraudadoras del Estado? O sea, es que esto es súper, súper grave. De hecho, se hizo una denuncia y el, el Tribunal de la Haya en el año 2020 paralizó completamente este sistema eh, y dijo que se estaba eh, produciendo una eh, discriminación Primero una violación a, la, a los derechos privados de las personas y segundo una discriminación a nivel estatal y global ¿no? que estaba afectando a determinadas personas y como siempre esto terminó afectando a personas de clases obreras, a familias migrantes, etc. Hay también algunos algoritmos que se utilizan en el ámbito de la educación, por ejemplo en, el, en Málaga, se hizo un proyecto piloto en el Colegio Público Blas de Infante, eh, en el que se instalaron cámaras eh, para registrar los niveles de atención y distracción de los niños y las niñas que, que están ahí como, como alumnas. ¿no? Eh, o sea, es que <risa> imaginémonos, ¿no? a, mí, a mí esta cosa me, me produce con mucha risa, porque quienes lo elaboran se creen que, como que han descubierto como, no sé, la, la pólvora. O sea, unas cámaras que pretendían conocer cuán interesante estaba siendo la clase de ese profesor o de esa profesora. Entonces, por ejemplo, si un niño o una niña de pronto miraba el techo, ah, entonces la profesora no está siendo tan, tan buena porque se está distrayendo. O sea, es que de verdad, ¿cuántas de nosotras podemos hacer el gesto, el gesto que sea mientras escuchamos a una persona? Y eso no significa que nos estemos distrayendo. no? Claro, es un proyecto piloto solo, pero ojo que nosotros no sabemos si... Si no tenemos espacios como este, si no tenemos una mirada crítica al respecto, estos proyectos pilotos se pueden convertir luego en algoritmos que sean aplicados por colegios para, por ejemplo, definir a qué profesora o profesor se le extiende o no el contrato según la atención o poca atención que pongan los alumnos y las alumnas en el colegio. Es decir, son cuestiones preocupantes. También un tema de eh, un algoritmo que se utilizó en Reino Unido, para determinar qué alumnos y alumnas podían pasar la selectividad. Como estuvo toda la época de la pandemia y no se pudieron hacer las pruebas de selectividad, una mente iluminada ¿no? dijo: Vamos a tomar las eh, notas de la, de, del alumnado, de, de, los, de no sé cuánto, de, de todo el periodo de la, del instituto, ¿no? no me acuerdo bien cómo es el tema, eh, y según eso vamos a sacar un promedio. Y ese promedio va a ser la nota que va a determinar si este alumno y, eh, o alumna entra o no. A, a la universidad. O sea, era una selectividad realizada por algoritmo. Por supuesto, se levantaron todos los alumnos y alumnas de, de, de todos los sitios y logró eh, revertirse. Para terminar ya, el ejemplo eh, de, de un algoritmo que se va a utilizar en la frontera sur es la llamada frontera inteligente, eh, que bueno, vuelvo a decir, ¿eh? inteligente poco, y que es... Eh, que se traduce básicamente en que los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla se va a comenzar a tomar todo tipo de información a las personas que entran por allí, todos los datos personales, una imagen de su rostro, eh, huellas dactilares, eh, por supuesto desde los movimientos que estamos por los derechos digitales estamos totalmente en contra de esta eh, implementación de la frontera inteligente en Ceuta y Melilla. Es de sobra conocido que los algoritmos de reconocimiento facial arrojan grandes errores en, eh, en rostros de personas no caucásicas, concretamente en rostros de personas negras, en rostros de personas asiáticas. Hay un estudio del de Instituto de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, que pertenece al gobierno de Estados Unidos, que analizó millones y millones de fotografías con estos algoritmos de reconocimiento facial, y eso fue lo que concluyeron, ¿no? que se comete, arrojaban unos porcentajes elevadísimos de errores cuando los rostros eran de personas no caucásicas. El gobierno de España dice que esto se va a utilizar para luchar contra el terrorismo, o sea, una vez más volvemos a, volvemos a criminalizar a personas en tránsito, a personas en movimiento, además corriendo el riesgo de que se le acuse erróneamente de sospechoso porque ya de, hemos visto que estos algoritmos cometen errores el gobierno también dice que es para agilizar los expedientes de asilo no es necesario utilizar un algoritmo que además eh, se sabe que falla para agilizar expedientes de asilo para eso se requiere solamente voluntad política y bueno lo que siempre digo que nosotras pensamos que la inteligencia artificial actúa como un mecanismo de, de racialización en el sentido de que hace desaparecer a la persona real y la convierte en una puntuación te puntúo más te puntúo menos y según eso eh, te afecta de tal o cual manera o tienes o no acceso a determinados derechos y para nosotros eso significa que está racializando a la persona, perfilándola en racialmente. Gracias. Muy bien. Gracias. Pasamos a, a Paula Boet, quien arrojará un poco de luz en la oscuridad desde lo, desde lo público. Sí. Bueno, trabajo en temas de innovación y soy un poco analógica. Eh, bueno, yo soy Paula y yo trabajo en el comisionado de Innovación Digital del Ayuntamiento de Barcelona y mi idea en este ratito que estamos juntas es explicar un poco cómo desde una institución como el Ayuntamiento de Barcelona, desde una institución pública, se pueden abordar todos estos temas. Cómo podemos hacerlo para que no pase todo esto uh, y cómo estamos intentándolo eh, teniendo en cuenta que esto es un working progress, entonces, eh, bueno, creo que es muy importante, sobre todo, poner el disclaimer este de que vamos aprendiendo eh, y sobre todo escuchando, ¿no? En, oh. Y en sitios como este es, es interesante eh, poder hacerlo. Vale, Perfecto, yo os presentaré este documento que tiene un nombre súper aburrido, se llama protocolo, whatever, protocolo para Implementar Sistemas Algorítmicos. ¿vale? Este es un, un documento que hemos eh, publicado recientemente y que forma parte de, de nuestra estrategia de inteligencia artificial y de un poco la, el abordaje que estamos haciendo de, de toda esta temática. Eh, en primer lugar, quería plantear un poco la pregunta de por qué un protocolo, por qué este documento aburrido, que ya veréis que, que en realidad no lo es tanto. Eh, y venía a traeros la... A así? Vale, Venía a traeros toda una serie de casos de los cuales eh, mis compañeras ya han hablado, eh, todos estos temas que ya han salido, han salido a, a la luz durante los, los últimos años y de los, por los cuales nos, nos enteramos de que existe la inteligencia artificial, de que los gobiernos la están utilizando y de que sus resultados pues, no son muy buenos. ¿no? Eh, y una cosa que comentábamos antes afuera, mientras hablamos antes de, de la charla, es que eh, lo que nos enseña esto es una mala praxis de los, de los gobiernos en porque la información a la cual accedemos los ciudadanos ¿no? de estos sistemas tiene que ser eh, pedida, rastreada por los medios, ¿no? a través de investigaciones y no hay unas buenas prácticas de publicar información, de dar eh, acceso a los algoritmos y de explicar qué se está haciendo y también de qué se está haciendo bien. ¿no? Entonces bueno, me parecía interesante eh, también como, como aprendizaje bueno eh, intent intentar em a em empezar a explicar qué pueden hacer las instituciones aparte de cagarla. ¿no? Eh, otro, ¿por qué porque este, este protocolo? En el Ayuntamiento de Barcelona tenemos algunos proyectos piloto eh, que incorporan inteligencia artificial, algoritmos. Eh, son proyectos pequeñitos eh, que no tienen un, un, un riesgo muy elevado y también me parece interesante poder explicarlos, no para ver que la inteligencia artificial puede tener aplicaciones, eh, especialmente cuando hablamos de instituciones que son súper burocráticas, súper mm, farragosas y, y, y grandes y, y, y mamotretos, no para hacer ágiles algunos procesos y no tienen por qué eh, llevar a, a, a, a resultados in, y no queridos y, y, y malos ¿no? Eh, si sí, hacemos las cosas bien aquí veis por ejemplo una, una foto que parece muy Big Brother pero que os prometo que no lo es, es este, esta foto de, de, de la playa de, de, de Barcelona en la que mediante captura de imágenes eh, con drones eh, se, contaba las personas que había en el espacio público. Estas imágenes se anonimizaban de forma por defecto, es decir, eh, bueno, el, el sistema inclu, incluía la privacidad por defecto y lo único que recibía el ayuntamiento era un contaje de, de, de, de las personas que había. Esto se, hacía, se utilizaba por parte del servicio de playas, es decir, no se enviaba ni a la policía ni a nadie ¿no? y se utilizaba para ver eh, en qué lugares pues, habría que colocar más papeleras, qué lugares, eh, cómo se tenía que gestionar el espacio público. ¿vale? Eh, luego tenemos también un, un, el, el, este es, la, la clasificación de quejas de la ciudadanía y de mensajes de la ciudadanía, metentes las cuales se, se utiliza el, el procesado del, del lenguaje natural para, ver, para, para simplemente aconsejar al ciudadano pues, cómo eh, puede... Eh, categorizar una queja eh, para que sea menos, menos tedioso y menos terrible ¿no? el proceso de, de presentar una queja. Y por último, esta, esta gráfica que veis aquí hace referencia a un, a un sistema que se utiliza en, en servicios sociales, en un ámbito muy, muy, muy sensible, como han estado comentando mis compañeras, pero para lo que se utiliza este sistema no es para decidir si puedes acceder a una ayuda o no, sino es que es para ayudarnos a estandarizar el conocimiento que generan las trabajadoras sociales y, ofrecer mejores recomendaciones, Es un sistema de apoyo a la recomendación. Este sistema no interactúa directamente con el usuario, sino que se pasa, se transcribe la entrevista con la persona usuaria del servicio ¿no? y después de que la trabajadora social haya hecho una recomendación y el sistema hace la suya propia ante la cual se puede contrastar el resultado. Ojo, este sistema no está exento de riesgos, se, se, se vio haciendo una auditoría algorítmica que se reforzaban a los servicios que tradicionalmente se, se recomendaban más porque había un, un, un sesgo en, en los datos y, por ejemplo, puede tener también un sesgo de, de confirmación. Es decir, tú, eh, trabajador social, eh, puedes dudar de tu, de tu experiencia, de tu capacidad de recomendar, ¿no? porque un sistema, una máquina objetiva te ha dicho no eso es el, el, lo que tienes que recomendarle el usuario. Por lo tanto, también hay que ir con cuidado. ¿eh? Pero me parecía un buen ejemplo para traer de un sistema que no... No está decidiendo si se le da la ayuda a alguien o no, sino que bueno, nos ayuda a estandarizar conocimiento, que hay mucho dentro del ayuntamiento y a, para, para mejorar el propio servicio. ¿no? Um, y siguiendo en este porqué, en este, en estos antecedentes de por qué el protocolo, eh, este protocolo es una de las acciones que se prevén en, en la Estrategia de Inteligencia Artificial, que se publica en, en 2021, y esta estrategia un poco lo que hacía es eh, bueno, eh, marcar los principios rectores que tenían que, que marcar eh, cualquier implementación de, de, de sistemas algorítmicos en el Ayuntamiento de Barcelona. Eh, esto no es, no es nada disruptivo ni nada nuevo. Todo el mundo, todo aquí es que tiene eh, principios éticos y, y buenas voluntades, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos los nuestros. Pero lo que me parecía interesante son las acciones que se desprenden de esta estrategia, entre las cuales está este protocolo o la creación de órganos de gobernanza, que ahora, que ahora veremos. Eh, y ligado, muy ligado con esto quería, me parecía interesante ya entrar al, al protocolo con, con esta quote de un, un, un informe que sacó ONU Habitat que es la agencia de la ONU, el programa de la ONU para las ciudades y Mila, que es el Instituto de Inteligencia Artificial del Quebec que dice que las buenas intenciones eh, no son suficientes para asegurar que los sistemas algorítmicos eh, funcionan de forma responsable es decir, muy bien, principios se dice, ¿no? ok, nice principles, but show me the code. pues vamos a ello entonces ya entrando al protocolo, este protocolo es un documento de uso interno para el ayuntamiento, está publicado, podéis mirarlo aquí por el QR o consultarlo en la, en la gaceta municipal, que se aprobó el diciembre pasado y cuyos objetivos eran introducir en cada una de las fases de, de, del desarrollo y de la implementación de un sistema algorítmico en el Ayuntamiento de Barcelona eh, las salvaguardias necesarias de derechos fundamentales para no acabar en resulta resultados desastrosos como los que comentaban mis compañeras. Eh, también tiene otro objetivo que es el de adaptar y anticipar el marco regulatorio europeo. Unos, igual si estáis un poco metidas en el tema, justo estos días ¿no? se, se están acabando la, las negociaciones para, para aprobar la AI-ACT ahora está en la fase de discusión parlamentaria y bueno, nosotros hemos estado siguiendo este, este debate de muy cerca y viendo cómo nos podíamos anticipar a esto, también con algunas eh, bueno, reticencias y críticas como comentaré más, más tarde y luego generar un marco de gobernanza y, y hacer un poco de housekeeping, ¿no? de, de poner la casa en orden para poder establecer órganos de supervisión y, y mecanismos ¿no? de, de gobernanza de este tipo de sistemas y de toma de decisiones. Entonces, este protocolo lo que toma es el ciclo de vida de un sistema eh, algorítmico, que como veis aquí, eh, esto está súper simplificado y, y, y si ya nos metemos con, con IA generativa y todo, pues ya se nos va, se nos va de madre, pero bueno, eh, un, un sistema algorítmico empieza formulando un problema, eh, tengo una necesidad, servicios sociales tienen la necesidad de estandarizar su conocimiento, eh, el conocimiento que se saca de las entrevistas con las personas usuarias. ¿no? Eh, una vez definido el problema se pasa a ver qué bases de datos se necesitan, qué datos de entrenamiento y qué datos de, para hacer funcionar el sistema se utilizarán. Luego se selecciona un modelo, se selecciona eh, qué, pasará, qué, qué tiene que pasar todas las operaciones para que de estos datos me salga un resultado, eh, que puede ser un resultado binario, puede ser, pues con ChatGPT ya se, también se nos va de madre, ¿no? Eh, y, luego se pone, se pone en funcionamiento eh, entonces teniendo este, este esquema en, en mente lo que hicimos fue cruzarlo con, con cómo funciona, cómo se despliega un, un servicio eh, informático y un servicio en general en el ayuntamiento ¿no? y vimos eh, lo que tenéis arriba es, es cómo, cómo funciona todo esto flow, ¿no? desde que se concibe el servicio desde que un área municipal, servicios sociales otra vez, detecta una necesidad hasta que se desmantela, hasta que acaba ese proyecto, todas las salvaguardias que, que ahora iré comentando ¿no? que, tienen, que tienen que entrar, pues en por ejemplo, con, con dar publicidad a la información sobre un sistema, eh, hacer estudios de impacto algorítmico, que ahora también contaré, eh, establecer una estrategia de gestión de riesgos, establecer eh, mecanismos de, audit de auditoría, establecer mecanismos de transparencia y participación. ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ahora voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero antes me parecía... Es interesante hablar un poco de los órganos de gobernanza que tenemos definidos. Eh, en primer lugar, tenemos una comisión transversal para el impulso de la inteligencia artificial, en la cual están representadas eh, las principales áreas del, del ayuntamiento a través de sus gerentes, ¿no? y, y que son un poco las, las, las verticales que se encargan de... de bueno, que implementarán inteligencia artificial en sus, en sus servicios. También están servicios jurídicos, contrataciones, es decir, todo el mundo que tiene que estar se sienta en esta mesa. Luego tenemos un consejo asesor en inteligencia artificial, ética y derechos digitales, que igual lo habéis visto esta semana porque lo hemos, lo hemos constituido hace poco. Este consejo asesor es un, un órgano formado por expertos independientes, hay, hay 15 expertas, eh, son académicas eh, de, diferentes, de diferentes backgrounds y diferentes eh, disciplinas, hay personas técnicas, hay ingenieros pero también hay eh, filósofos, hay personas del, de las ciencias sociales, del derecho o sea, hay, hemos buscado un poco ese equilibrio y este consejo tiene, un, tiene una función muy específica, bueno, es asesora en general, pero también una función muy, muy específica al ayudarnos a evaluar el impacto de los algoritmos, como explicaré luego. Luego tenemos el equipo impulsor de la estrategia, en el cual estoy yo misma y, y, y, el, y hay una oficina técnica de inteligencia artificial, el resto del equipo del comisionado de Innovación Digital y una asignación pendiente, eh, que bueno, queda como sabéis tenemos elecciones en breves, entonces ha quedado bueno, un poco en hold, pero que está prevista en la estrategia, que es el Pacto de Barcelona por los Derechos Digitales, que es un órgano de participación más amplio en el cual está previsto que pueda eh, participar pues, ciudadanía eh, de una forma más amplia um, y, y, la, y el, el plan es que se pueda constituir eh, cuanto antes. Eh, entonces, ya entrando eh, en, en, en las fases, vale. Um, no os voy a aburrir mucho, pero sí que me interesaba explicaros un poco eh, mecanismos, los mecanismos concretos que define este protocolo. ¿Qué pasa antes de contratar, de, de, de, de contratar, de empezar una licitación? O sea, como sabéis, eh, las, las instituciones públicas eh, hacen, tienen que comprar eh, fuera, porque, pues, bueno, no, y, y especialmente con tema de IA, nosotros casi todo lo, lo tenemos que, que comprar fuera, ¿vale? No, no desarrollamos in house. Eh, bueno por, por cuestiones ¿no? entonces, ¿qué pasa eh, antes de contratar este algoritmo? Eh, tiene que haber un momento pues, pues de, de, de difusión de la información de, de recabar esta información del área municipal concreta que quiera eh, contratar el algoritmo, nosotros tenemos la suerte de que eh, toda la contratación de algoritmos va vía el Instituto Municipal de Informática, y por lo cual tenemos un mm, cierto tipo de centralización ¿no? a través de un órgano que, nos permite bueno, que, que cuando una área tiene que contratar, pues va siempre a, a Límino, y esto nos, nos permite tener un cierto control. Entonces, lo más importante en este primer momento es ver eh, con la información inicial que tenemos qué riesgo. Eh, o qué impactos en derechos humanos va a tener ese algoritmo potencialmente. ¿Vale? Aquí eh, nos, nos basamos en la clasificación de riesgo que hace la, la propuesta de AI Act, que de, bueno, está de hecho también negociándose, Están, está, sobre todo temas relacionados con la, la identificación eh, a través de eh, tecnologías biométricas y tal, está ahí en el Parlamento debatiéndose, pero nosotros nos parecía que esto nos daba un marco eh, de legitimidad para establecer esta categorización. ¿no? Tiene, tiene limitaciones eh, y tiene incertidumbres, como decía. ¿no? Hay muchas eh, organizaciones de la sociedad civil que lo han criticado mucho porque no se centra en los derechos humanos sino en riesgos, entonces bueno tiene algunos temas pero a nosotros como organización nos sirve para poder legitimar eh, esta, esta, estos niveles de riesgo. Los niveles de riesgo que se establecen en esta ley eh, es riesgo inaceptable, inaceptable por lo cual es, son sistemas que están prohibidos, son sistemas que incluyen eh, la manipulación eh, el social scoring, esta idea del crédito social, ¿no? de evaluar a personas y por lo tanto darles acceso a determinados servicios en función de, de, de rasgos sociales, eh, eso, la manipulación, eh, lo, los dark patterns eh, como las, la, las técnicas de manipulación subliminal, etcétera. Luego están los sistemas de, de algorítmicos de, de alto riesgo en los que están el acceso a infraestructuras críticas como el transporte, eh, la, la, la, el orden público, la seguridad, el, el acceso al empleo, el acceso a la educación, el acceso a los procesos democráticos y de justicia, eh, bueno, una serie de, de temas, el, el acceso a los servicios esenciales, pues como los servicios sociales, ¿no? que los, los cuales implican un nivel más elevado de salvaguardias que se tienen que implementar. Luego tenemos sistemas de, de riesgo más, más limitado y bajo para los cuales eh, se definen algunos, eh, algunos requerimientos de, de transparencia, eh, pero más, más laxos. ¿no? La idea también un poco con este, este enfoque es no sobrecargar, o sea, no, no poner muchísima regulación eh, y centrarla en los casos que realmente tendrán un impacto eh, esto como administraciones públicas es in, importante porque no queremos sobreburocratizar y de hecho una de las primeras reacciones de las áreas con, cuando hablábamos sobre este protocolo era bueno pero esto va, va a parar los procesos aún más porque bueno somos muy muy estamos muy burocratizados y un poco la, la, era la forma de garantizar que no que no se para eh, los procesos no um, entonces, para los, para los sistemas nosotros tenemos esta primera fase de divulgación de información mediante la cual la oficina técnica y este equipo impulsor de la inteligencia artificial definimos qué nivel de riesgo tiene ese sistema. ¿Vale? Cuando se considera que un sistema eh, es de riesgo alto, se activan, se activan las alarmas, se activa la parte del protocolo está más activa. Inmediatamente se pide al Consejo Asesor un estudio de impacto algorítmico. Este estudio de impacto algorítmico lo que hace es definir eh, ex ante, o sea, antes de que se desarrolle este sistema, eh, qué puede salir mal, qué puede pasar. Eh, se define qué bases de datos se van a entrenar, si el, el, el código, la, el, el algoritmo que se va a utilizar es adecuado para ello... Cuáles serán las partes implicadas? También pedimos que, nos, que, nos, eh, que en el caso de que se tire adelante con este sistema se nos proponga con quién hay que hablar para que, bueno, con lo, que, lo que decíamos, ¿no? para involucrarlos en el desarrollo de este sistema y un poco hacer un, una primera alerta de, hey, esto puede salir mal. Eh, es un informe prescriptivo no vinculante, que significa que, que como es un consejo asesor, no, tenemos que, no podemos hacer que sea obligatorio adoptarlo, pero el ayuntamiento de no adoptarlo tendría que justificarlo bien. Eh, y se hace una de las recomendaciones, del consejo asesor se puede posicionar y puede decir, esto no tendríais que, que, que contratarlo y luego bueno, entraría la, la, el momento este de decisión de si se tira adelante o no. Eh, una vez se, se ha decidido tirar adelante, eh, pasamos a la, frase, a la fase de contratación y de licitación. Esta fase es fundamental porque nos permite establecer un control del mercado, o sea, de, del, del proveedor y exigirle una serie de cosas que si no las ponemos en, el, en el, las cláusulas de licitación y luego en el contrato luego no vamos a poder pedir y luego, por ejemplo, no vamos a poder acceder al código no vamos a poder hacer una auditoría no vamos a poder comprobar que eh, ese sistema está funcionando, funcionando como tiene que funcionar ¿no? eh, y para ello nos estamos dotando de unas cláusulas estándar de, de contratación eh, que básicamente no sé si habéis visto alguna vez un, un pliego pero bueno, es una cosa muy aburrida y muy burocrática pero lo que hace es estandarizar para que no haya margen de discrecionalidad ¿no? de que cada uno se pueda inventar un poco la cláusula que le, le apetece y en estas cláusulas establecemos por ejemplo que los sistemas tienen que tener una, una calidad eh, y tienen que seguir un, un método fundamentado eh, se establecen también sobre, sobre las los bases de datos para evitar tener bases de datos muy pobres eh, po infrarrepresentativas ¿no? eh, se establecen también temas sobre el derecho de, sobre las bases de, de los datos, se establecen eh, requisitos de calidad del, del sistema algorítmico se establecen requisitos de transparencia y acuerdos con el proveedor de pues si se podrá acceder al código o no. Esto es un temazo o sea, y luego lo podemos hablar porque, porque como, bueno, como he dicho, ¿no? public money, public code pero nos encontramos ante un mercado que es el que es y a veces pues igual nos, tendre, nos encontraremos en situaciones en las que tendremos que firmar cláusulas de NDAs ¿no? non, non, eh, bueno, cláusulas de confidencialidad y garantizar que un tercero acreditado pueda acceder a ese código pero que no sea público. Esto es un, es un tema que aún está abierto y que estamos batallando para ver cómo, cómo lo podemos gobernar ¿no? eh, bueno, se establece una estrategia de gestión de riesgos y toda una serie de cosas que fijamos antes de comprar ese, ese sistema o el servicio de que nos provean ese, ese sistema, eh, hay que fijarlas cuando el algoritmo ya está funcionando eh, el, el, el sistema funciona, entonces lo que la, los mecanismos de, de supervisión post o sea, cuando ya funciona son estas auditorías algorítmicas que básicamente son como cualquier otra auditoría y lo que se hace es eh, mirar mirando también código, mirando base de datos, mirando comprobar eh, que el sistema está, está haciendo, tomando las decisiones que, que, que tiene que tomar y lo que pedimos es al a, bueno esto acceso al proveedor, a, al, al código y lo que estamos ahora trabajando es quién tiene que hacer esta auditoría y esto también es otro temazo porque eh, lo que no queremos es que sea... A, una empresa que puede tener determinados intereses ¿no? o que sea bueno, un tercero que no está acreditado para hacer esta, estas, estas operaciones. Eh, ahora mismo es muy complicado trobar, trobar, perdón, encontrar eh, un tercero que esté, que, que esté certificado para hacer esto, ¿no? porque bueno, aún eh, todos, todos estos temas son nuevos, entonces lo que estamos intentando hacer es ver eh, acuerdos con, con universidades. Aquí también entra el tema de, del Consejo Asesor, de la participación para abrir y ver... Eh, bueno, y bien, y bien, hablar con todo el mundo que tenga algo que decir ¿no? con, a, con respecto al sistema. Ah, y por último, una pieza también importante del protocolo es este registro de, de algoritmos, pero que esto sería un poco la, la parte final. El registro de algoritmos mmm, es una página web, es una, una, una web abierta a la ciudadanía, en la cual se publica la información relacionada con los algoritmos. Toda la información eh, pública, que, que, que, a, la, a la cual la ciudadanía puede acceder. Eh, hasta ahora, eh, los experimentos de registro de algoritmos que, a, que ha habido, que esto lo iniciaron las ciudades de Helsinki y Ámsterdam, han sido, empezó siendo un buen bombo y se ha quedado un poco a medio gas. Entonces, ahora estamos como un poco en la resaca de los primeros registros de algoritmos porque lo que se vio es que eran webs que eran repositorios de algoritmos que no le importaban a nadie. O sea, un sistema, por ejemplo, Helsinki tenía uno de recomendación de libros en la biblioteca. Vale, pero seguro que estáis utilizando algoritmos mucho más chungos, ¿no? Entonces, vamos a ver, nosotros pillamos un poco esta idea y vimos qué teníamos que hacer para poner la casa en orden para poder publicar la información, ¿no? Y por eso hemos hecho este protocolo. Entonces, este registro de algoritmos llegará en algún momento y la idea es eso, que contenga la información pública eh, sobre pues, todo lo que os contaba, ¿no? ¿Qué bases de datos se han utilizado? ¿Qué tipo de, de algoritmos se utiliza? Eh, ¿Qué análisis de impacto, de, de privacidad de datos, de, de estudio de impacto algorítmico se ha hecho? toda una serie de información, toda recogida aquí y accesible. Um... Y, y, y nada, estas eran un poco las, las piezas estas del protocolo que os quería traer. Podemos hablar sobre ellas y resolver dudas que, que os hayan quedado. Um, y como, como ya como reflexiones finales, quería traeros que eh, en, en todo esta, este debate de, de la gobernanza algorítmica, y todos estos temas, para mí es muy importante el liderazgo que están teniendo las ciudades. Como ha comentado um, Bru, yo llevo la Cities Coalition for Digital Rights, que es esta red de, de, de gobiernos municipales de, de todo el mundo, que colaboramos un poco para... para para hacer, para impulsar esta transición digital basada en, en los derechos humanos y eh, me parece que la, las ciudades por su por su dimensión, por su, su cercanía a las personas y por su no sé por, por, porque son un caldo de cultivo también de testeo, ¿no? Tenemos este espacio, el canódrom, pues de, de, de formas alternativas de funcionar. Eh, bueno, han, han marcado mucho y en, en, en muchas veces esta mañana estábamos reuniéndonos con la Comisión Europea y nos decían, ostras, es, o sea, os, os tenemos como ejemplo ¿no? de, de prácticas y de cómo gobernar este tipo de cosas y de hacer políticas. Ah, también límites de, del ámbito de actuación. Nos encontramos ante un, un mercado eh, pues bestia un mercado eh, cada vez más concentrado en manos de pocas big tech no esto hay que decirlo así uh... Y bueno, los límites de actuación son, son, son grandes, pero no por ello pues no dejamos de, de intentarlo. ¿no? Eh, y una, una reflexión que me parece muy importante, el contexto de aplicación y la decisión de qué se automatiza, son, es para mí es como la clave. O sea, es decir, eh, por mucho que hagamos algoritmos que sean súper chulos, eh, con unas bases de datos de la hostia, eh, súper transparentes y todo, si estás automatizando eh, el predictive policing, por ejemplo... Eh, paramos la conversación entonces creo que tiene que haber hay decisiones políticas sobre qué se automatiza eh, sobre también por qué se automatiza o sea estás automatizando para hacer un mejor servicio o para recortar gasto público ¿no? entonces creo que hay una reflexión importante ahí eh, y Utilicemos los algoritmos para lo que realmente eh, pueden servir. ¿no? Tenemos eh, administraciones que son súper burocráticas, súper um, sí, decimonónicas, pues vamos a utilizarlo para, para hacerlas mejores, pero no para, para poner la carga en las personas vulnerables. ¿no? Eh, estamos en un, en un work in progress permanente. Eh, Hoy mismo ha salido um, la, la noticia de que el, el Parlamento Europeo ha parado el, las conversaciones sobre la AI-ACT para incorporar eh, modelos como el chat GPT, porque no, si, bueno, rompen con todos estos esquemas y, y, y, y la forma de, de abordarlos. ¿no? Entonces, bueno, es un documento que vamos a ir actualizando. Eh, desmitificar la IA, lo ha dicho Paula, la IA no es... Ni inteligente ni artificial, o sea, esta forma la, la, la construimos nosotros, tiene nuestros sesgos, eh, no tiene bondades sobrenaturales ni maldades sobrenaturales, son sistemas que operan con datos, eh, código, entonces vamos a ver, vamos a desmenuzar, no, no hablemos de riesgos eh, existenciales a largo plazo como hacía la carta que se publicó hace unos, hace unos días, no hablemos de lo que está pasando aquí y ahora y de cómo gobernarlo eh, y por lo tanto pongámonos ahora porque tenemos, tenemos curro eh, y luego deberes pendientes, ¿no? Y creo que este es un tema, el tema de la participación y del codiseño. O sea, no solo bueno, de, de generar espacios de participación que no solo sean eh, me abro aquí y me dices un poco y sí, sí, muy bien, sino realmente involucrar a las personas en el diseño de estos sistemas, que para mí es una de las claves para, eh, pues para, para conseguir sistemas algorítmicos más, más justos o que funcionen. Eh, y nada, acabar con esta quote que nos dice que no hay nada de la inteligencia artificial que sea, que sea inevitable y solo cuando la desmitifiquemos ¿no? podremos establecer este control democrático que un poco es lo que hemos intentado hacer eh, con este protocolo y espero que no nos haya parecido un documento aburrido y nada, gracias y sí, esperando la discusión. Pues muchas, gracias, muchas gracias, Paula. Y, si os parece, vamos a romper un poco con lo que habíamos comentado y como vamos un poco mal de tiempo, podemos ampliar unos 20 minutos. En principio teníamos que acabar a y media, podemos acabar a menos 20 o así si queréis y teníamos como una retaila de preguntas que habíamos codiseñado desde Canadron para, para hacer un Q&A y un debate con, con vosotras. Entonces, recogiendo un poco todo lo que estabais comentando en términos de, de participación y debate, como cerraba ahora Paula, lo que os proponemos también y recogiendo también lo que os comentaba al principio del ciclo, para que no sea unidireccional, será plantear estas, estos debates y estas preguntas en la plataforma de participación, a partir de la cual decidimos ¿no? de aquí del canódromo, a partir de la cual os habéis apuntado aquí en el ciclo y dejar ese, esos debates ¿no? para esa plataforma. ¿no? Y, y hablando de periodismo, porque evidentemente me lo he hecho venir bien, hoy está aquí Pablo Jiménez, Arandia, que lo he visto por ahí, eh, quien publicó hace, ayer, de hecho, ¿no? en el confidencial, el lunes, en el confidencial una investigación espectacular don, donde se analiza y donde se eh, destapa ¿no? más o menos pues una, una inteligencia artificial, unas, unos sistemas algorítmicos implementados en, en la seguridad social del Estado español. Y entonces ahí era la doble pregunta que yo tenía, que era para ti, Pablo, si, si tú crees, te tocó, si tú crees que estos sistemas algorítmicos pasan el filtro no del protocolo que está eh, aprobando o que ha aprobado la ciudad de, de Barcelona. Si nos puedes explicar un poco cómo ha ido esa investigación o las conclusiones y qué has podido averiguar o qué has tenido que hacer para tener acceso a dicho algoritmo, no, cuando, cuando en términos, como hemos comentado, eh, public money, public de algoritmo desarrollado y financiado, no sé si desarrollado, pero si comprado no con dinero público, al cual tampoco como ciudadanos o ciudadanas tenemos acceso. Entonces, si te parece, pues eh, te paso la palabra para que nos des cuatro pinceladas sobre esa investigación y luego recogemos preguntas del de, de público. Te paso la palabra y un micro, que si no, no se queda registrado. Eh, bueno, tu pregunta, Bruce, sobre si, si, si pasaría el filtro de este protocolo, reconozco que el protocolo, o sea, no, todavía no me, lo, no me lo conozco a fondo, pero bueno, por las, por las pinceladas que ha dado Paula y simplemente por, por lo que sabemos eh, en relación a, a la necesidad de, de una mayor transparencia algorítmica, una mayor rendición de cuentas, obviamente el sistema que, que bueno, sí que destapamos eh, a través de una investigación que ha llevado, pues, ...muchos meses, eh, no, no pasaría este, este protocolo ni este filtro. ¿no? Eh, el problema, bueno, para imagino que igual hay gente aquí que sí que ha leído los... Eh, ...es una serie de cuatro artículos que está publicada en el, el confidencial. Eh, yo trabajo con una, eh, una organización de periodismo e investigación que está en Países Bajos... ...que se llama Lighthouse Reports, que ha sacado ya varios temas relacionados con esto. Eh, entonces, bueno, yo comencé a trabajar con ellos hace más o menos un año y... ...sí, unos diez meses aproximadamente... ...y bueno, eh, durante este tiempo pues eh, a partir de un, de un indicio, de un hilo eh, que encontramos... no eh, ...algo tan eh, sí pues sencillo, una apariencia, ¿no? ...como una publicación ¿no? de, de, la, de la Seguridad Social en la que hablaba del uso de eh, Big Data contra el fraude... ...a partir de ahí, bueno, pues empezamos bueno, a, a, a hacer preguntas, a hablar con gente... Y eh, lo que nos encontramos, eh, que es lo que le ocurrió, por ejemplo, a, a los compañeros de, de la Fundación Cibio, que son los que han informado más sobre el caso de Bosco y el bono social, eh, bueno, nos encontramos con un muro eh, eh, informativo desde el lado de la Administración, ¿no? que creo que es el… El, uno de los grandes problemas cuando hablamos de estos, de estos temas, ¿no? Y de, eh, entonces, bueno, no hubo manera de que nos explicasen casi nada desde, desde el Ministerio de la de Seguridad Social. Entonces, bueno, finalmente hicimos una, un, una solicitud de información pública, que es una herramienta que es, eh, desde el campo del periodismo es, es muy, muy útil, ¿no?, eh, para acceder a, a, a información que de otra manera es, es prácticamente inaccesible. Y eso lo combinamos bueno, pues con, con re, reporteo de toda la vida, que es básicamente pues, hablar con gente eh, que supiese de manera directa o indirecta de estos de, de, este, de este sistema. ¿no? Que en este caso pues, fueron muchos, muchos médicos inspectores, que son los que me estoy enrollando y no, no he explicado en qué consiste el sistema. Eh, estoy asumiendo que todo el mundo ha leído estos artículos. Bueno, resumiéndolo mucho, esto es un... Eh, Modelo predictivo, eh, eh, que utiliza técnicas de aprendizaje automático, que lo que hace es tratar de eh, predecir eh, cuando una persona que ha cogido una baja eh, laboral por, por incapacidad temporal eh, puede estar lista para regresar al, al, a, al trabajo. ¿no? Entonces, en base a una serie de, de variables, las cuales conocemos algunas, otras no, ...emite una, una, una puntuación, eh, evalúa, es decir, todos los expedientes que están en manos de la Seguridad Social... ...y esa puntuación no define, o sea, que esto hay que dejarlo claro además, ¿no? O sea, que eh, hay que ser riguroso también en esto, ¿no? O sea, no, no define si alguien eh, va a seguir recibiendo la prestación de, por, por incapacidad temporal... ...pero lo que hace es priorizar, digamos, o sea, decide eh, de alguna manera qué casos van a ver antes los médicos y cuáles no, porque al final la última palabra sobre quién eh, mantiene una baja laboral es, de, es de, eh, del tribunal médico que lo, que lo decide. ¿no? Entonces, bueno, esto, pues como otros muchos sistemas que han salido en otros lugares del mundo, también aquí en España, son sistemas automatizados que se integran en procesos muy complejos dentro de la Administración Pública. Y que, eh, bueno, y que inciden eh, eh, eh, de alguna manera en las decisiones que se toman y en algo tan delicado como es eh, pues la recepción de una, de una prestación pública que, que, que, que es, un, que es el, un derecho de toda persona que coge una baja, una baja por incapacidad temporal. ¿no? Entonces, bueno, el, el, el foco del, de lo que sabemos hasta ahora y lo que hemos publicado hasta ahora es sobre todo es la, la falta de transparencia, es decir, la opacidad por parte de la Administración y… Y, y, bueno, y también el, el, el, el, en, en muchos ámbitos, ¿no? O sea, ¿no? sabemos exactamente con qué datos han con qué datos han entrado estos algoritmos, no sabemos cómo se han actualizado, no sabemos si realmente se han hecho auditorías y evaluaciones eh, eh, que mida o sea, eh, bueno, para ver realmente si hay algún tipo de discriminación, ¿no? Bueno, creo que todas estas cuestiones que el protocolo del Ayuntamiento de Barcelona, o sea, pues y que además son cosas que en los últimos dos, tres años, desde el ámbito, del, del sobre todo, de la academia y de la investigación, se están, se, están, se están hablando, pues creo que las administraciones públicas, bueno, pues es hora de que, de que lo implementen realmente, ¿no? Y, y creo que en el caso de, de este modelo, que se llama modelo de priorización de citas, ¿no?, por el nombre que se utiliza dentro del ministerio, pues por ahora no se ha hecho, ¿no? Y, y bueno, y es sorprendente porque, además, eh, España, pues supuestamente, el, el gobierno central, ¿no?, está quiere liderar, ¿no? Un uso responsable de la inteligencia artificial, bueno, eh, a través de pues, diversas decisiones, ¿no? Bueno, no me enrollo más, pero esto un poquito el, el, y si alguien tiene alguna duda o pregunta sobre sobre este sistema, pues encantado de, de charlarlo. Si he entendido bien, eh, en la línea de trabajo del ayuntamiento eh, se está aplicando o se está aprobando estos sistemas en servicios sociales, ¿no? Sí. uno de los que he explicado se, se aplica en servicios sociales, sí. Entonces, bueno, me sorprende que, que una, una prueba en, en, sobre un, bueno, una temática concreta eh, sea en servicios sociales, donde piensas a priori, piensas que la variabilidad es muy grande, los criterios eh, y, y son muy, han de ser muy específicos según cada caso concreto, etc. Y, y a diferencia de otros, de otros campos de aplicación, como, como puede ser quizá la medicina, que, que tiene unos parámetros más cerrados, eh, en, en la asistencia social me, me sorprende. Entonces la pregunta es ¿por qué se escoge este, este tipo de servicio?, para probar estos, estos sistemas. Mira, el, creo que es importante también explicar qué hace este sistema, porque es una parte de, de, de, bueno, de, de la explicabilidad. ¿no? Este sistema lo que hace eh, es analiza las, las entrevistas, o sea, la, el, el, la entrevista que se hace con el usuario final y que tiene el trabajador social cuando alguien tiene, quiere acceder a un, a un recurso, ¿no? Eh, y lo que se aplica es un, un, un natural language processing, o sea, se, se analiza el, el lenguaje y se buscan eh, coincidencias con, con, con, con los recursos que se, a los cuales se, re se redirige normalmente a los usuarios de, de servicios sociales. Entonces, simplemente lo que se hace es con este matching se, se ofrece un, una, una recomendación. ¿Sí? Como he dicho antes, este sistema no se aplica simplemente para automatizar la decisión, sino que se aplica como forma para estandarizar un poco el conocimiento de los trabajadores sociales. Como decía antes también, esto no, no está exento de riesgos, tiene el riesgo de confirmación, de sesgo de confirmación, de que si me lo dice la máquina es correcto y por lo tanto de, de que el trabajador social pues, confíe, confíe en la máquina y no en su propio criterio. Eh, y también tiene tiene el riesgo de que puede tener sesgos. Por ejemplo, si utilizas... Estos se utilizaron, creo, creo que eran como 300.000 entrevistas, muchísimas entrevistas para, para entrenar, pero si siempre se han recomendado los mismos recursos, puede ser que usando esas base, esa base de datos acabe siempre sesgado hacia esos recursos que se han ofrecido siempre. ¿Vale? Entonces, esto es un, uno, esta, este sistema pasó a una editorial algorítmica y es lo, es lo que salió. Eh, entonces, ¿por qué se eligió esto? Pues... En este caso es el, el equipo servicios, o sea, el, el instituto de, de o sea, la, la, el departamento de Derechos sociales tiene un equipo de innovación que está interesado en estos temas. Pero no es que haya habido un impulso de decir vamos a experimentar con esto y tal. Simplemente, bueno, hay ha habido este, este interés porque hay un equipo que. que al final, una persona que estaba interesada en esto y lo ha, lo ha empujado. Un poco con este protocolo lo que queremos hacer es estandarizar más ese trabajo, que no sea, pues eso, que haya un momento de reflexión inicial, que se piense, es necesario poner esto en servicios sociales, ¿no? Eh, y que haya esta reflexión, ¿no? Entonces, bueno. Eli. Simplemente te cojo la palabra recomendación. Uh -huh. y, y me parece que es diferente plantearse esos temas como protocolo a seguir, que como guías y, y recomendaciones. En otros, en otros campos eh, se ha pasado de, de calificar históricamente esto como protocolos a guías, a guías de, de recomendación, por eso subrayo lo, lo, la recomendación que, te, que has citado. Hola, soy Elisenda Ortega, de la Dirección de Innovación Democrática, de, que estamos aquí en el canódromo. Somos ayuntamiento también, pero un departamento, para no marear al personal, <risa> pero un departamento diferente, y, pero bueno, que, que trabajamos también conjuntamente algunos temas. Yo lo que, lo que me preocupa, bueno, que pienso que, que el código debería siempre estar en abierto, y creo que aquí deberíamos tener eh, una mentalidad un poco de, de, de administración emprendedora, ¿no? Uh, que las empresas no están acostumbradas a que el código esté abierto, pues vamos a provocar que, que este código esté abierto. Y que la auditoría de este código la haga la ciudadanía, la haga algoreis Reis, por ejemplo, o la que tiene dos personas, ¿no? Decías, eh, especialistas en, en inteligencia artificial. Y, y, y esa ciudadanía, yo creo que es la, la única que puede realmente auditar y que puede realmente eh, hacer ese control. ¿no? Eh, si tenemos que buscar un tercero que tendrá también la confidencialidad, que no sé qué, lo veo demasiado complicado, creo que la mentalidad tiene que ser la de vamos a cambiar ese, ese mercado, que las tecnológicas… Vamos a buscar tecnológicas, a lo mejor pequeñas, que nos entiendan, que colaboren con nosotros, que, que estén dispuestas a que ese código esté abierto, y si no, oye, ¿por qué no hacemos código nosotros en el ayuntamiento? ¿no? ¿Vamos a, a contratar directamente personas que, que, tengan esa, que, que puedan pensar en esa tecnología? O, o, ¿Qué necesitamos para hacer eso? ¿no? Podría ser otra pregunta. También porque desde Innovación Democrática hemos creado el DECIDIM, que es una plataforma de participación en código abierto. Y porque no podemos llevar esto a otras a otras áreas del Ayuntamiento y, y a la inteligencia artificial. Supongo que debe ser muy difícil, ¿eh? pero como objetivo y Como objetivo hay que plantearse también retos grandes y creo que la capacidad económica también el, del ayuntamiento, de toda la administración pública es brutal. Es decir, eh, eh, la cantidad de, de miles de millones que mueve el sector público… Y tenemos la capacidad de, de, de modificar el mercado, si queremos, de modificar esa, esa privatiza, privacidad de, del código, ese, ese mercantilismo ¿no? de este tipo de herramientas. Y poner este tipo de, de herramientas, la inteligencia, tanto la humana como la artificial, al servicio de la comunidad, ¿no? yo creo. Yo aprovecho que, que, que por cumplir el tiempo soy el que menos ha expresado. Eh, es, esto que se dice, de, y ahora aprovecho el, el, el tema, ¿no? eh, primero hablar de protocolos eh, suena muy bien, pero en temas de igualdad y discriminación, permítanme ser muy pesimista, eh, y esto es transversal por tanto a todo donde se puede aplicar, y a nivel municipal, lo digo en Barcelona y en mucho más, si no pueden con la policía, no creo que puedan con las empresas, perdón que sea tan pesimista, y esto lo digo porque para controlar a la policía eh, paradas eh, por perfil racial no pueden y hay bastantes leyes, lo veo bastante complicado frente a empresas, perdón el, el ser tan negativo, pero eh, vaya, eh, tenemos una situación real de igualdad y no discriminación en las calles, eh, son funcionarios, funcionarias públicas, ¿no? están dentro de la estructura eh, y parece que no se puede controlar, entonces con las empresas me, me suena complicado. Después, protocolos éticos, vale, eh, la ética es muy escurridiza en muchos ámbitos, el, el, el, el, un, un problema eh, sustancial aquí… Eh, nosotros hemos propuesto ¿no? que sea más en términos de derechos humanos, partiendo, y hago también la aclaración ¿no? desde el trabajo en derechos humanos, que los propios derechos humanos tienen cargas discriminatorias en algunos ámbitos o salidas que permiten discriminación, los propios derechos humanos. Pero ese parámetro pues, nos daría al menos un sistema que puede parecer más rígido, más estricto. Y en esto, en, en esto concreto de los derechos humanos, por ejemplo, eh, nosotros vemos la, la gran carencia de formación que hay en derechos humanos y lo, lo decía con, con estos estudiantes en la Universidad Autónoma de Barcelona, no tenían conocimientos básicos y son quienes saldrán, pero que es lo mismo con médicos, con juristas, eh, digamos, que, que es una carencia social generalizada, ¿no? Eh, sé, sé que estoy siendo poco propositivo y muy destructivo del, del fondo de, de, de estas cosas, pero es un poco porque, en, en, vaya, eh, la, la realidad es esta la que tenemos, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo tratamos? Por ejemplo, en, en, en este eh, protocolo eh, hay una norma que se aprobó en, en diciembre del año... No, perdón. Bueno, tiene menos de un año de vigencia, ¿no? La, la ley de igualdad estatal que incluye en el artículo 23 ideas de inteligencia artificial y mecanismos de decisión, ya habla de transparencia, ya habla de diseño e implementación, y esta norma que ya es ley vigente, ley, no protocolo, no ética, no buena onda, <ríe> ley, no se está haciendo, eh, no está siendo utilizada por las administraciones, y ahí está, es, es limitada, sí, pero ahí está y es ley. Y ya habla de transparencia, ya habla de, de, de que las administraciones tienen que tener ciertas obligaciones. Incluso ahí se habla de una eh, de la idea de, de tener un sello de calidad de los algoritmos, que fue una cosa bastante descafeinada, de, de, de, una, de unas ideas que teníamos de tener como una tabla nutricional ¿no? de los algoritmos, un equivalente, porque las tablas nutricionales han servido para eh, eh, romper con estas ideas empresariales de no te puedo dar mi fórmula, no te puedo dar mi propiedad intelectual, pero las tablas nutricionales nos dan aspectos básicos que pueden servir y que en los algoritmos a lo mejor los técnicos podrían ayudarnos entre los que estamos en un lado y otro a tener un tipo de tabla nutricional de, de, de los algoritmos. Eh, bueno, la ley habla de un sello de calidad, pues a lo mejor a partir de ese sello de calidad pues pensemos también y, y, y lo digo porque ya es... Ya es ley, ¿no? Eh, y, y, y eso a mí me, me sigue faltando, me sigue faltando mucho. Eh, y ya para no tampoco extenderme mucho, eh, un, un, un tema que ha surgido también, eh, que tiene relación con, con, con, con este protocolo, eh, con el Consejo Asesor, ¿no? Que, que ha habido también un, un, un poco de, de críticas desde la, desde la sociedad civil. También es el, el quién y dónde, ¿no? Volvemos a quién está en ese Consejo Asesor, de dónde vienen, cuál es la pluralidad y diversidad de, de este propio órgano de, de asesor, pues porque también ahí puede, puede ser importante eh, tener en cuenta a la sociedad civil, no solo eh, sectores eh, académicos, que es muy importante, pero también abrirlo, ¿no? A lo mejor a, a, un, a un espacio eh, más amplio, evidentemente. Eh, Partido de política municipal, los límites que hay y demás es, es bastante eh, complicado. Eh, y después, para, para sumar al perdón, al pesimismo <ríe> en las cláusulas de contratación, eh, los, el, la, la, eh, el, el Reglamento Europeo y después la ley de contratación estatal española eh, tiene posibilidades de incluir cláusulas sociales, ¿no? Eh, y cláusulas de un eh, poco de derechos humanos, eh, pero lleva muchos años y eh, es casi imposible, es, cuesta mucho incluir estas cláusulas sociales y estas cláusulas eh, que, que quieren evitar la, la discriminación. Lo, lo más que logran hacerse en algunos pliegos es eh, incluir cuotas ¿no? de, de inclusión, eh, pero cuesta mucho la, la implementación de, de, de estos en, en estas contrataciones porque se ha construido un sistema de contratación que también eh, ve por las empresas no ve por la, la ciudadanía no y eso lo ha construido también en los tribunales entonces cuesta cuesta bastante eh, eh, al, al menos para, para los juristas que ya vivimos traumatizados desde los derechos humanos, porque poco avanzamos, no. cuesta mucho creer en, en, en, en temas eh, eh, de este tipo, ahora también hay que reconocer la, la voluntad, ¿no? porque también en derechos humanos faltan muchas <coughs> voluntades, eh, que con todo lo que tenemos por la igualdad y no discriminación, si hubiese más voluntades, como a veces surgen como este protocolo, pues a lo mejor estaríamos en, en, en, otra, en otra situación. ¿no? Eh, y bueno, simplemente un poco en, en esto, ¿no? eh, lo, luego viene el tema de, de, de, de, de sería bueno tener ¿no? en, en, en los, las administraciones que creen sus propios algoritmos, eh, bueno cuesta mucho, ¿no? A, a mí aquí me gustaría saber y también es una idea que tenemos ahí pendiente y, y que digo, no, no, no, podemos, no hemos podido desarrollar como instituto también por falta de financiamiento para hacer investigaciones. Eh, nos gustaría saber dónde se ha producido, ¿no? El, el dónde y el quién de la inteligencia artificial que se use en, en Cataluña o en, o en Barcelona, porque aquí hablamos de, de, de, de, de, de, de eh, algunas aplicaciones que se están utilizando, pero eh, Ahí, ¿no? en las investigaciones, ¿dónde se hizo esto?, ¿quién la hizo?, ¿quién está?, ¿Qué, qué, qué, ¿quién quién, quién hizo esto?, no, ¿quién planteó el problema eh, que para, para, para dar la solución al, al algoritmo?, no, ¿quién… Quién, era, quién puso el problema y cuál era la respuesta que se quería buscar con, con ese algoritmo. ¿no? Eh, y, y eso eh, sería interesante eh, verlo con, con, la que ya, con las que ya están siendo utilizadas. A lo mejor no podemos entrar todavía a, a hacer un, una revisión muy a fondo, pero ¿a poco no podemos saber de manera clara y transparente eh, dónde se ha comprado y quién ha diseñado lo que, lo que se está utilizando en, en Cataluña y en Barcelona? ¿no? Como un primer ejercicio básico inicial pues de, de, de una transparencia muy general eh, para para estos temas eh, y espero que sea, sea otro turno ser un poco más positivo pero <ríe> un poco de, de... gracias vale no, no yo una pregunta muy concreta eh, para Paula, porque has dicho creo he entendido que es un reto para vosotros el hecho de poner en las cláusulas eh, algo que obligue a las empresas hacer el, el, el código abierto, no, entonces, o sea, lo digo porque aquí en el caso de SIDIM hay un montón de pliegos donde hay una cláusula que obliga a que todos los entregables, todo el código que se produce, sea eh, con la licencia GPL eh, 3 que, que, que usa SIDIM y que por tanto sea han abierto. No sé si estas redes de licencias están en la parte de la industria que no sé porque también la industria de la inteligencia artificial dentro de todo el tema de que sea abierto es una tendencia también, o sea, hay, hay gente que no, pero pero en general suele también estar eh, abierto. Entonces ahí, ¿por qué ese reto eh, o esa dificultad que, que identificáis eh, eso, a nivel de contratación pública? Y, y nada, también igual una pregunta más general de cómo imagináis la gobernanza de, de algoritmos. Eh, que puedan directamente ser producidos por la administración pública, ¿no? porque, un poco, eh, no sé, porque veo que estamos muy, siempre como a la resistencia ¿no? a, a ver y a pensar y a auditar y demás, pero podemos pensar como en positivo eh, ¿no? y ver cómo eh, gobernamos eh, colectivamente eh, esos algoritmos que, que producimos desde, desde lo público. ¿no? Eh, y no sé si imagináis de qué forma podría ser eso. Sí, lo planteo como un reto porque traslado las conversaciones que cuando lo hablamos con, con las áreas del ayuntamiento ha, ha, ha habido. Hay una preocupación de que igual pues si sacas un pliego con estas condiciones no se te presente nadie, es tal cual así. Entonces, bueno, eh, sí, como decía él, y, eh, vale la pena intentarlo y, y ver, por, por, bueno, estamos hablándolo con servicios jurídicos y ver si podemos realmente ponerlo esto. Sí. Um, ya te digo, la, la voluntad está, pero hay el problema este de que tienes miedo de que no se te presente nada en la licitación. Entonces, intentar buscar, si, no sé, si no puedes ir con todo, ver si hay algún equilibrio que igualmente pueda ser seguir siendo válido. Si no, igual si es un sistema que no puedes hacer transparente, no puedes hacer público el código, pues igual ya no lo licitas. ¿no? Entonces, estamos un poco en ese ejercicio, o sea, no, no sé. Um, y desgraciadamente es eso no todo es da no y hay, hay, hay muchas bueno muchas muchas aplicaciones que hay que comprarlas en el mercado y, y hay una realidad pues que igual no es la, na, la ideal y en ese sentido si nos ponemos lo que decías ¿no? una, unos sistemas de, de bueno, generados en las instituciones yo creo que se, tendríamos que seguir teniendo los mismos mecanismos de, de control y, de, y, de, y de, bueno de supervisión porque al final eh, un algoritmo lo desarrollamos eh, humanas, ¿no? entonces hay que seguir mirando que esté funcionando para lo previsto, eh, ver que no haya sesgos pero, porque igual que lo hagas con buenas intenciones puedes seguir cagándola entonces para mí sería un poco, un poco lo mismo, igual obviamente sin, sin, sin, sin tanto incidencia en el sector privado porque se, se desarrollaría in-house, ¿no? pero tendrías que tener cuidado igual que no, de no cagarla, no sé si vosotras tenéis reflexiones sí. Sí, yo quería bueno mencionar dos cosas. Recojo lo que estás diciendo, que una de las cosas que quería mencionar, que a veces eh, yo entiendo lo que dices y de hecho estoy de acuerdo, ¿no? que los códigos deberían ser abiertos para poder ser revisables, auditables, pero hay ámbitos en los que nosotras creemos que ya no importa con que sea abierto ni auditable, que no, simplemente no se debería aplicar este tipo de tecnología. Por ejemplo, estoy pensando en las cámaras de visión nocturna que se utilizan en Frontera Sur, en todos los aparatos, en los aparatos que se utilizan para detectar eh, teléfonos móviles en el mar. Esto lo hace Italia, entonces cuando detecta móviles en un espacio marítimo, sabe que hay embarcaciones, no que hay pateras, y lo que hace es mandar un dispositivo para desviar esas pateras hacia, hacia Turquía. A mí eso me parece horroroso y, el, y ese algoritmo que se utiliza puede estar hiper auditado, <risa> hiper abierto, pero es que simplemente no se debería utilizar, así de simple. Eh, por otro lado, recogiendo lo que comentábamos en una entrevista que me hizo Bru, yo creo que. Eh, recogiendo también las investigaciones que hacen muchos juristas en este campo, que si los algoritmos y todas las tecnologías de, de inteligencia artificial se comienzan a utilizar para regular derechos, eh, por lo tanto se tienen que empezar a tratar como eh, si fueran leyes. Es decir, si tengo una, un algoritmo concreto para definir si una persona tiene o no derecho a una prestación social, ese algoritmo se tiene que tratar igual que cuando se discute una ley, es decir, tiene que haber un equipo interdisciplinar trabajando en esa ley, esa ley, tiene, ese algoritmo tiene que ser público, tiene que poder ser discutible, luego ser aprobado por una comisión o, o grupo de trabajo, como si fuese una ley, porque eh, si se utiliza para regular derechos se está actuando en, en, en estricto rigor como una ley, lo que pasa es que está actuando a día de hoy en un marco de opacidad, porque... Cualquier institución pública o empresa puede a día de hoy utilizar el algoritmo que quiera sin darle ninguna explicación a nadie y, y ahí se queda la, eh, la situación. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia ese discurso, ¿no? de que si los algoritmos se están utilizando para regular derechos de las personas tienen que ser tratados como un cuerpo legislativo, ¿no? darle ese tratamiento. Yo creo que en este caso es un, es un enfoque muy interesante, además que no está no está en agenda, ¿no? O sea, no está dentro del imaginario colectivo, en el mainstream colectivo. Ah, eh, no, no Creo que no, no, no ha calado esta idea ¿no? del impacto en sí algorítmico y la, y la necesidad en sí de que sea, eh, pues, eh, que puedas hacer un, un trazado ¿no? y por lo tanto que sea auditable, igual que una ley. Yo cuando estoy sometido al código penal sé lo que pasa si hago no sé qué, pero no sé qué pasa cuando se me aplica este algoritmo porque no sé ni cuándo se me aplica. ¿no? Se aplica. Vale, para cerrar, Carlos. Última oportunidad para acabar un poco. Para acabar de, de destruir. Statement, statement optimista a la zafra, que necesitamos. El cierre necesitamos bueno. horizontes deseables. No, eh, bueno, el, el, el, para mí, un poco para, para intentar dar una respuesta de, la, de, de, las, de las administraciones, eh, de, bueno, creo que el, eh, hacer este tipo de esfuerzos ya, ya es un, un, un buen camino, ¿no? Por más que yo lo, lo destruya por, por, por razones prácticas. Eh, pero creo que también es un, un, un primer eh, eh, ejercicio el, el, el gran problema creo que estamos inmersos en, en una gran ¿no? un gran sistema que es que, que, que, que por más voluntades que se tengan es, es muy difícil de salir. Eh, y, y que por desgracia mucho de ese gran sistema lo hemos creado los juristas, ¿no? los abogados que vamos justificando eh, todo y creando todas las trampas ¿no? y utilizando las palabras peor que los algoritmos, ¿no? cómo se interpreta una palabra, a veces es peor que un algoritmo, pero, pero lo, lo hemos más normalizado en la sociedad y a veces no, no les tenemos tanto miedo cuando… Eh, lo que llamamos nosotros conceptos jurídicos indeterminados, son más peligrosos que muchos algoritmos, porque cada quien le llena del contenido que bien le parece al interpretar la ley. ¿no? Entonces, vaya, y de ahí cruzamos mundos y ya está. Yo, yo simplemente para… En, en, en la parte eh, eh, tal vez positiva es que, eh, bueno, ojalá con, con este tipo de iniciativas se puedan ir creando, estimulando y formando, eh, que, que si el Ayuntamiento de Barcelona quiere utilizar y desarrollar, no en, en este caso Barcelona o las administraciones, pues a lo mejor... Eh, generar también espacios en sus propias universidades públicas, que se puedan crear sus propios sistemas, a lo mejor pueden ser no tan ex excelentes, eficientes y, y, y amplios, pero si partimos de la, de la pregunta que, que decía Paula, ¿no? ¿realmente necesitamos un algoritmo para eh, servirnos agua? bueno a lo mejor no, porque si hacemos el movimiento físico, a lo mejor también seguimos estimulando el derecho a la salud y no generamos un tipo de, de, de limitación física. ¿no? Entonces, si, si las administraciones se hacen preguntas de este tipo de realmente necesito para esto, ¿no? hablabas de, de, de hacer eficientes algunos monstruos administrativos y ahí tal vez la estimulación eh, de, y generación de propios sistemas, ¿no? intentar ser más independientes de, de los grandes eh, sistemas, ahí está, eh, ahí, o ahí puede ser, porque también es cierto, aquí hablamos de muchos algoritmos y muchas eh, aplicaciones eh, que, que, que pueden eh, generar problemas, pero también eh, se puede utilizar eh, para bien. Y finalmente, bueno, creo que el, el, eh, para mí lo, lo esencial es eh, que no sean la última decisión y menos en el ejercicio de derechos, en todo caso un complemento, pero también partiendo de la realidad que no necesariamente un humano y una máquina van a dar una mejor solución, pero que es mucho más peligroso que la de tal vez un solo humano y una sola máquina por, por separado. ¿no? Eh, y bueno, simplemente pues, yo creo que lo, lo, lo más positivo eh, de todo esto es que todavía estamos aquí quienes creemos que algo puede cambiar, y mientras tengamos ¿no? esos espacios de discusión, de avance y estas eh, ideas de, de, de transformar a, a pesar de la realidad que, que tenemos en, en muchos ámbitos, pues creo que eso es lo, lo más esperanzador que podemos tener y para dejar algo, algo positivo. ¿no? Gracias. Vale, súper. Pues si os parece lo, lo dejamos aquí. Muchas gracias por, por haber venido. Nos vemos eso, el 18 de mayo en la siguiente sesión del ciclo Inteligencia Artificial, Comunicación y, y Periodismo. Insistimos desde Canódromo en términos de, de participación, trazabilidad y horizontalidad. Vamos a compartir estas preguntas que queríamos compartir con las ponentes en nuestra plataforma de participación para abrir también a debate y a, y a opinión de, de quien lo considere oportuno. Gracias.